Y ahora voy a comenzar, ¿vale? con la presentación. Dame un segundo. Y voy a compartir la pantalla. Vale. Genial. Vale, estoy viendo mi pantalla. ¿La veis todo el mundo? Sí. Sí, no la veis, vale. Genial, sí. Mira. Os comento cómo vamos a estructurar un poco la intención que teníamos de cómo estructurar la, la presentación. La idea es que vamos a hacer eh, como 45 minutos de presentación yo, otros 45 Jesús, y luego pues dejamos un tiempo de, de dudas y preguntas. ¿Vale? Esta píldora, bueno, comentar que está enmarcada dentro del, del proyecto Vivero de Microempresas. ¿vale? Es uno de los proyectos clave de Economistas sin Fronteras, llevamos 16 años haciéndolo. Y bueno, pues son asesorías, de, incluye estas píldoras que damos a formativas, también hacemos comunidades de emprendizaje, o la cooperadora, que hay algunas personas aquí que participan en ella, y también damos asesorías gratuitas para las personas que quieran emprender. vale Pues si alguna tiene iniciativas en marcha, que he visto los formularios de Google, que es así, pues también se puede poner en contacto con nosotras, ya de cara al 2023, porque también tenemos asesorías. El objetivo un poco de esta píldora era ver qué clave de digitalización, sobre todo orientada al pequeño comercio, al comercio local. Eh, como he planteado un poco la presentación, eh, es pues un poco, bueno, principio definir, va a ser brevemente, ¿no? pero un poco por contextualizar, qué es el comercio de proximidad. Luego quería enseñaros cuál es la situación actual del comercio local, eh, qué peso tiene en el tejido productivo español y de aquí ir viendo las tendencias y cómo está ahora mismo el tema del comercio electrónico ¿vale? también a través de diferentes informes daros algunas cifras para valorizar la importancia que tiene estar hoy en día eh, digitalizado por el tema de la importancia que tiene el comercio electrónico y ya a partir de aquí de nuevas tendencias y herramientas ¿vale? que puedan ser de utilidad para aquellas personas que estéis pensando en digitalizar vuestro negocio, va a ser un poco la estructura, luego terminaré con algunos casos de éxito. Me voy a poner el reloj para que no se me vaya. Vale. Venga, perfecto. Y para las 11, tener lista mi parte. Vale, bueno, esto lo he comentado un poco: ¿Quiénes somos nosotras? Economistas sin fronteras, ¿vale? una ONG que este año es nuestro 25 aniversario y bueno fundada por profesores universitarios que querían apostar por otro modelo de, de economía, que no fuera la economía capitalista. En sí, un modelo que pusiera la vida en el centro. Poco aquí hacemos un marco de cómo es el modelo de empresa convencional y el modelo de empresa que promulgamos desde economistas, en el cual las personas estén en el centro del, del sistema y el dinero sea un un, algo intermedio para mejorar la calidad de vida de las personas y no al revés, ¿no? No los recursos humanos para maximizar el beneficio económico. Queremos darle la vuelta a ese paradigma. Vale, simplemente por contextualizar quiénes somos. ¿Y qué es lo que promulgamos? Bueno, he estado un poquito, os comento, he intentado ver una definición de lo que es el comercio local o comercio de proximidad y sinceramente eh, me ha costado encontrarlo. No hay una definición como tal, sí hay una definición del comercio, ¿vale? Como sería compra-venta, intercambio de bienes, conjunto de actividades, bueno, esto lo podemos encontrar en cualquier sitio. Y los grupos del CENAE al que pertenece, el 45, el 46 y el 17. Pero cuando te pones a profundizar un poco para ver qué es el comercio local o el comercio de proximidad, he ido viendo que no había una definición tal cual. Yo he cogido unas cuantas que me gustaban un poco, ¿vale? porque sí que ves que tiene unas características en común. Entonces, podemos decir que el comercio local es aquel que tiene una fuerte relación con una determinada localidad o estado. Presenta una gran influencia en esa localidad donde está ubicado y tiene como misión Comercializar productos de la zona ¿no? o de la región. Esto primero me ha gustado, ¿no? Como que tiene un peso importante en la región y promueve la, comercializar productos o servicios de la zona. O se refiere a un negocio minorista que se encuentra más cerca de tu lugar de residencia, ¿no? no como las grandes superficies. Lo que sí he visto a través de diferentes definiciones, diferentes artículos, es que hay unas características en común, que en principio parecen, bueno. Pues todas las podemos dar por hecho, ¿no? Pero son factores diferenciales que hacen que vuestro pequeño comercio se diferencie de, del resto, de una gran superficie. ¿Y qué valor añadido dais vosotras? Suministra productos, bienes y servicios en, en los alrededores de tu barrio, lo que les convierte en comercios cercanos, ¿no? Una es proximidad. Otro sería atención personalizada, ¿vale? Otro sería que tome en consideración las necesidades de los consumidores, por lo cual puedes retener y fidelizar mayor a tus clientes. Y otra de las grandes características sería la reducción del impacto ambiental. Me quedo con estas cuatro cosas, me han parecido muy interesantes. Es decir, cercanía, atención personalizada, que va en línea con el tema, la atención personalizada y esta cercanía permite el tema de fidelizar más, mejor a los clientes y conocer más porque toma en consideración sus necesidades y luego el tema del impacto ambiental. ¿vale? Son cuatro consideraciones que creo muy importantes y es algo que nos diferencia a las personas del comercio de proximidad un negocio local del resto. Además, más allá de ser un negocio como tal, son unos espacios de encuentro también, nos fomentan relaciones sociales, no es solo, es decir, un, un negocio de proximidad es un espacio de, de interacción en el cual se conversan, nos encontramos las vecinas y los vecinos, hablamos, interactuamos, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha ido? Que me ha dicho que operaron a tu madre. No sé, es algo más allá ¿no? de que esta mero negocio impersonal como una gran cadena, una gran superficie en la que solo vamos a comprar. ¿Por qué digo todo esto? No? Que Bueno, pero si estamos hablando de digitalización, que viene a contarnos? Bueno, porque luego estas esencias las tenemos que mantener. ¿Vale? Luego vamos a ir viendo que a pesar de que está claro que tenemos que dar un salto y digitalizarnos, si sí que luego queremos competir con las grandes, nosotras tenemos que mantener esta esencia y tenemos que ser capaces de transmitir esto en la digitalización también. Y mantener esta personalización y este trato al cliente. Luego también anima y da vida a los barrios, genera tráfico peatonal, por lo tanto también contribuye a la seguridad, ¿vale? De nuestras calles, mantiene iluminación, es decir, da vida, evita la degradación. Que en un barrio haya comercios y tiendas le da vida al barrio y hace que ese barrio esté más transitado. Bueno, como hablaba antes, que cuida el medio ambiente no solo porque reduce las emisiones a través de que la gente no se tiene que transportar para, para ir al lugar, sino que también normalmente al comprar productos locales, pues la distancia y los envases que se usan son menores y eso también favorece porque genera menos residuos. Vale. Y ahora os voy a dar algunos datos del, del peso que tiene el comercio minorista. Bueno, pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Aquí alguna de vosotras, porque he visto las... Por el Google Form, pero, y de que alguna que ya que tenía el negocio en marcha, otra, pero no sé si sois de las que habéis venido aquí. ¿Alguna de vosotras tiene un comercio local o un negocio de proximidad, un negocio en el barrio o cercano...? Ya en marcha alguna de las que estáis aquí y quiera dar un poco su visión Cristina tú sí de qué quieres comentarnos un poco bueno sí si te vale en un comercio local de un pueblo vale genial ¿Y de, de qué que con qué comerciáis Un herbolario, vale, genial, vale, pues mira a ver si, si de aquí podemos ir, si quieres voy a pillar tu, tu caso como ejemplo, vale, estáis digitalizadas ya vosotras, Cristina, tenéis página web, vendéis online, sí, genial, vale, pues si luego nos quieres ir contando, vale, o aportar, vendéis poco, vale, buena, pues vamos a ver cómo podemos, sí, espero que de aquí os sirva de ayuda, vale, genial, genial, que vendéis poco online, lo pillo, guay. Venga, pues vamos a seguir con tu ejemplo, me sirve para ir viendo un poco ir acompañando el proceso. Muchas gracias, Cristina. Vale, pues comento simplemente algunos datos del eh, el peso que tiene el comercio minorista en España. Vale, es un 5% del PIB, un 12,7% del total de empresas y un 9,7%, casi un, un 9,4% del, del total de, de ocupados. Luego también he visto que el 24% de los autónomos trabajan en un comercio minorista y en concreto en la Comunidad de Madrid como que tiene más peso porque si en España es un 5, ¿vale? en Madrid es un 6,6. Es decir, en Madrid digamos que el comercio de proximidad tiene más impacto que en España. Aunque sí es cierto que he visto que, que es un, un sector en el cual el 35% tiene más de 53 años, un poco envejecido el sector. Un pasado. Vale, y claro, ahora esto puede parecer datos de perogrullo debido al COVID, pero bueno, son datos a resaltar porque ya en 2021 sí que estábamos más abiertas. Pero en 2022 las ventas han crecido casi un 16%. ¿Vale? Aumentando sobre todo el equipo personal, equipamiento del hogar y otros bienes. Luego un dato significativo es que el 60% de las ocupadas son mujeres en el sector. ¿Vale? Aunque... Hay que decir que el, la mayoría de mujeres, dentro de, de estas ocupados, el tiempo parcial es el 20%, que es un porcentaje bastante alto si lo vamos comparando ya con el resto de sectores económicos, sobre todo a la partida de la reforma laboral. Esto es un dato que no me gustó mucho, porque luego de esas personas a tiempo parcial el 81% son mujeres. Es decir, se ha generado empleo, pero habría que ver hasta qué punto es un empleo de calidad. ¿vale? También digo, estas son cifras del último informe, que es 2021. Pero bueno, vamos un poco a lo que nos interesa, porque, bueno, es verdad que lo otro, yo quería contextualizar el, la importancia que tiene el comercio local, pero ahora vamos a ver el peso que tiene el comercio electrónico, ¿no? Porque está muy bien hablar de que hay que digitalizarse, que es súper importante, pero yo quería dar cifras para que realmente digáis, vale, pues sí, es importante. ¿Por qué? Pues vamos a verlo. Esto es de un informe, luego lo paso también para que lo veáis que está muy bien. En España, el 23% de las compras que se realizaron en Internet en 2020 fueron por Internet. Vale, esto está muy influido por el COVID, pero el COVID ya ha sido un antes y un después. Esto es algo que ha venido para quedarse. Vale, el comercio electrónico, no aquí ya no va a haber marcha atrás. Es algo que ha venido para quedarse y tenemos que asimilarlo. Tenemos que asimilarlo en el sentido de que tenemos que estar presentes en Internet. Para vender. Vale, ha marcado el comercio electrónico un nuevo récord y superó en España los 58.000 millones de euros en 2021. Un 16 más que el año anterior. Vale, es decir, si el 23% de las compras se hicieron en 2020, ya en 2021, ya un año, digamos, un poco post-Covid, entre comillas, aumentaron las ventas. Por eso decía que esto es una tendencia que ya ha venido para quedarse. ¿Vale? Y según los datos de la, de la CNMC, el comercio electrónico ya posee un 7,4% de la cuota de mercado del comercio, dentro del comercio minorista. Mira, este es el, es el informe que os decía del Observatorio CTLE, un informe del e-commerce en 2021. Y si os fijáis en esta gráfica, podéis ir viendo la tendencia, el 16% que decía, y es que en España ya ha alcanzado los 58.000 millones de euros. 58.750 millones de euros fueron el total, ¿no? De compras que se hizo eh, business to de, de negocio a cliente en el 2021. Y fijarse cómo es 2011 cómo ha ido subiendo de una manera exponencial desde los 10 millones, perdón, desde los 10.000 millones a los 58.000. De 2011 a 2020 el volumen de negocio ha aumentado más del 400%. ¿Vale? Y luego un dato, que esto he el otro día preparando el, el taller, que yo ni tenía ni idea, es que de media cada español ha gastado, gastó en 2021 2.336 euros en el negocio online. No sé, ¿alguna se imaginaba estas cifras Yo la verdad es que me, me sorprendí un poco. ¿Cuánto esperaba? Y ustedes más o menos se hubiera preguntado cuál es la media de consumo. Es verdad, claro, que aquí también meten todo, ¿no? Meten los billetes de avión, ahora os voy a enseñar otro gráfico donde ves qué es lo que más se compra por internet. Pero yo cuando vi 2.336 euros me pareció bastante. Lo que igual, si te pones a echar cuenta de, vale, también cuenta aquí, las entradas de cine o sobre todo el tema de transporte, tal, pues sube bastante. O si alguien se compra una tele por internet o, no sé, una bicicleta eléctrica, pues igual ya te llega a los 2.300 euros. Pero yo, de primera, me pareció bastante. Y es un 11% más que el año anterior. Ya en España, 26 millones de personas compraron online. Entonces, bueno, no sé, ¿qué os parecen estas cifras? ¿Queréis decir, queréis comentar algo? Más o menos las tení, era lo que esperaba y las teníais en mente o os parecen más, más, menos. Bueno, si queréis decir algo, intervenir, me activar el micro sin problema. ¿eh? Vale, y ahora aquí por sectores, o este es del mismo, del mismo observatorio. Ellos ponen varias partes los... Lo, ay, perdón. A ver, ¿qué he visto que hay en chat. Nunca había hecho un cálculo. Vale, vale. Gracias, Carlos. Bueno, pues aquí pregunta lo que has comprado y lo que tienes intención. ¿No? La columna de la izquierda es lo que has comprado, la derecha, es lo que tenía intención. Bueno, y lo que más compra la gente... esto. Es la pregunta es qué productos y servicios de la lista has comprado a través de Internet en los últimos 12 meses. ¿Vale? Pues lo que más se compra es ropa. Luego, lo que decía, ocio, calzado. ¿Vale? Temas de salud, telefonía móvil o ordenadores. Vuelos, alimentación, perdón, ordenadores en la del 54. Temas de deporte, muebles, bueno, sobre todo ropa, ocio, ¿no? Es lo que está más arriba. y temas digitales. Es lo que más se compra, que suele coincidir... No todo, porque los aviones, claro, es algo que tiene más gente intención. Igual no la compra tanto por el tema 2021 con el COVID, está más grande. Pero bueno, y aquí veis en verde lo que ha aumentado. Si está en gris el numerito es que se ha mantenido estable con el año anterior. Y si está en rojo es que ha disminuido. Pero un poco para que os hagáis una idea de qué sectores son los que más se, se demandan online. No sé, a mí me parecía bastante interesante. Estuve el otro día preparando el taller y la verdad que me ha gustado mucho, por si alguna tiene inquietudes y tal, os recomiendo el, el informe. Vale, perdón. Y ya por último, para terminar, eh, sobre esta parte, esta primera parte de introducción, previa a las herramientas, es ver, aquí hace unas encuestas, esta es una encuesta sobre el uso de las tecnologías y del comercio electrónico que se hizo en el 2020. Bueno, se hizo, se ha publicado en octubre, pero lo hicieron en el 2020. Vale, y te dice que el 27% casi de las empresas con 10 o más empleados realizaron ventas mediante comercio electrónico y 9,6% de las de menos de 10 es decir, no es tanto, ¿eh? yo me esperaba más, la verdad de una empresa con más de 10 empleados soy 27% haga una venta online claro, está claro que no, todo, no todas las empresas pueden vender online es decir, yo no puedo dar un masaje online que ya cada vez la tendencia es más tú ya puedes ir al psicólogo online, etcétera pero bueno, sigue habiendo cosas que no pero espera un porcentaje más alto y en las empresas, en las pequeñas empresas, pequeña pequeñas, la micro ¿no? bueno, la micro sería menos de 5, pero aquí lo hace con la de menos de 10, es el 9,6% ¿vale? luego, según eh, este informe sin si, si ese, ese proceso, el 78% de las empresas si no se hubieran digitalizado, hubieran tenido que tomar unas decisiones drásticas como el cierre temporal, el cese definitivo esto viene sobre todo como digo, a consecuencia de, del COVID, ¿no? que hizo que muchas empresas tuvieran que adelantar este proceso de digitalización. De hecho, aquí te lo pone, que antes de marzo de 2020 solo el 11, cuando luego se llevó al 27. Y que el 93% de las pymes creen que el comercio electrónico puede ayudar al pequeño y mediano comercio, porque en estas cosas permite vender en más mercado. Es decir, bueno, aquí un poco, a modo de resumen, yo lo que quería haceros ver con esta información era el peso que tiene. A mí sobre todo me mucho que esos 2.300 euros que gasta ya cada español en Internet y el que ve eran un poco los sectores que más se venden, ¿vale? Y eso y el peso, y cómo ha aumentado esta gráfica. ¿Sabes? Yo la vi y dije, jolín, ¿cómo no? ¿Sabes? Yo era consciente de que ya todo, todas las empresas, un muy porcentaje alto, estaba digitalizándose y que ya cada vez yo misma compraba más por Internet, pero no me había preparado a reflexionar de, de este aumento exponencial, de, incluso un 16%. Mi último año. Vale, hasta aquí. ¿Tenéis alguna duda, pregunta? ¿Queréis ver algo? ¿Algo que os haya llamado más la atención? ¿Queréis comentar? Continúo. A ver, es que tengo arriba. Si me vais a mirar para arriba es porque os tengo puestas arriba. Tengo doble pantalla. Vale, venga, pues continúo entonces. Creo que no me sale aquí el chat. Vale, sigo. Ahora, vamos a ver algunas áreas de mejoras para la digitalización. Vale, que esto ya sería un poco en el meollo de la que he dicho, venga, que a hecho lo hemos venido, Julio, déjate de, de rollos aquí. Vale, ¿qué, qué aconsejan en la mayoría de, de expertos de informes que he ido leyendo al, al respecto? Bueno, lo primero que te dicen todas es que tienes que crear una página web, ¿vale? Si no estás en internet, prácticamente hoy en día no existes, como te vienen a decir un poco, no estoy de acuerdo con eso, pero es verdad que, obviamente, si nos vamos a digitalizar, tenemos que tener una web. Segundo, utilizar sistemas de geolocalización. ¿Para qué? Para el móvil. Yo no sé si os pasa, pero yo ahora llevo poco en Madrid. Yo cuando miro y quiero hacer algo, busco tiendas de no sé qué, voy dando un paseo y quiero comprar una voz. Busco en Google. Que me salga a ver qué tiendas venden online. Qué te... Perdón, qué tiendas ya no es para la venta online, aunque sea venta física, pero tienes que estar en internet, tienes que estar geolocalizada y que tu tienda aparezca en Google, que tú te pongas a buscar la calle y salga que hay una tienda y salga el herbolario de Cristina en el pueblo y que yo vaya a tu pueblo y me salga en internet que hay un herbolario allí que lo lleva Cristina y me salga el nombre y oh, pues me va a pasar, mira que aquí hay un herbolario que tiene buenas valoraciones las valoraciones, no os fijáis en eso ahí me pasa, ¿eh? hasta para ir a comprar, no sé, un falafel mira a ver cuando llego nuevo a un sitio mira a ver cuál es el, el que tiene los mejores falafel de la calle entonces, eso es importante, eso porque está geolocalizado y puedes tener las valoraciones online. Otro tema importante, estar en las redes sociales, ¿vale? Creación de perfiles en redes sociales, es clave. Y luego, lo de la aplicación del móvil, ya ahí depende un poco, no sería una cosa, lo recomiendan, pero yo no, no daría ese paso, más que nada porque requiere una cierta inversión hasta que no estuviera ya un poco más asentado en el nivel online. No sé, Cristina, es que no puedo ver el... ¿Estáis ustedes? Ten... ¿Estáis localizadas. ¿Salís en Google? A ver, Claudia Es verdad que mucha gente nos dice que nos ha encontrado por Google Maps. ve Eso es. Eso es. Lo que me, pare... es que me parece clave. Sí, sí, o por las redes. Genial, genial. Yo soy muy de mirar, es verdad. ¿eh? Muy de mirar, sobre todo ahora eso. Que llevo nuevo, cuando llego nuevo a un sitio, voy o visito algo de turismo y tal, miro en Google, sinceramente. En plan, no sé esto, lo miro en Google. ¿Habrá aquí algún herbolario? Que a ver si puedo comprar. Lo no miro, entonces tenéis que aparecer. Tenéis Facebook e Instagram. Genial, genial, Cristina. Vale, pues estas son un poco las cuatro que parecen igual, ¿no? que parecen cosas de perogrullo, pero que tenemos que tener en cuenta. Vale, ahora os voy a enseñar. Esto también me voy a pasar rápido porque son tendencias. Bueno, pero para que os quedéis con el nombre, porque son cosas así muy llamativas de nombre, para claro, que os quedéis con él. Y veáis, vamos a ver un poco en qué consiste, pero no es lo más... Luego vamos a ver las herramientas también, ¿vale? Pero bueno, son tenden... vamos a decir que estas son las tendencias que hay en el comercio minorista ahora y están como mezclando híbridos de... para mezclar el híbrido del presencial con las nuevas tecnologías. Y tenemos, bueno, el tema del digital, que es como... Aprovechar lo mejor del e-commerce mezclándolo con la tienda física. Esto, cuando llegas a la tienda física, ella va todo el tema con los QR, pantallas táctiles, incluso hay probadores inteligentes que no tienes por qué ponerte la ropa y te dicen cómo te queda. Sería una de las cosas, ¿no? Pero esto ahora mismo, pues para los negocios que hay aquí, pues tiran en el bolario, no sé hasta qué punto conviene implementarlo. Sería igual para otro este tipo de negocios, más para la ropa o negocios de, un poco más tecnológicos. Pero bueno, que sepáis que existe el concepto, ¿no? El digital. Es como físico y digital. Luego hay otro que es el Martech, que es marketing con tecnología. Un poco igual que el otro. No hay hacer un híbrido. Esto viene sobre todo al tema de poder eh, cómo aprovechar los datos para hacer estrategias de marketing. ¿Vale? Y esto luego vamos a ver algunos, algunos datos que son relevantes obtener de, lo, de los clientes, pero esto simplemente, bueno, ustedes ya sabéis que cuando Hoy en día, como vamos con el móvil a todos lados, en una tienda eh, son capaces de saber cuántas personas han entrado a la tienda. Imagina, vamos a poner un ejemplo, yo que sé, una tienda de, de una gran cadena de, de ropa. Ellos ya pueden saber cuántas personas entraron en la tienda que tienen, en el centro comercial de la vaguada, cuántas personas entraron de 7 a 8 de la tarde. De esas personas, cuántos eran hombres, cuántos cuántas eran mujeres cuánto tiempo estuvieron en la tienda, en qué pasillo se pararon más y todo eso lo pueden saber por el móvil. Tú vas con tu móvil a la tienda y luego Google esa información la vende a, la tienda, a, a quien la compre, a quien te pueda pagarla. Entonces ellos pueden elaborar ciertas estrategias de marketing. Bueno, también lo no podéis hacer ustedes. Lo tenéis que pagar por esa información y podéis saber eso. ¿Cuántas personas entraron a la tienda? ¿A qué hora? ¿Qué sexo? ¿Qué tienen? ¿E incluso a qué tienda fueron luego? Vale, entonces a partir de ahí de toda esa información, pero es que es increíble la cantidad de cosas que pueden saber a partir de ahí elaboran las estrategias de marketing vale pues eso sería el martech luego otro tema, que esto, mira, esto es igual no sé hasta qué punto en el volario en el si sí puede pegar y es una cosa que, ahora estoy, que parecía como muy antigua, como muy de, del club de lectores, era algo que yo ya creía que o se había quedado muy anticuado el tema de las suscripciones y de que te hagan como los packs mensuales, semanales. Ahora se está llevando mucho. Yo, por ejemplo, tengo una amiga y lo hacen con, con la ropa. ¿Vale? Es, por ejemplo, y si lleva mucho ahora, se ha puesto muy de moda con todo el tema de la economía circular y tal, por no tener, por ejemplo, las cosas en propiedad. Yo ahora conozco un modelo de negocio que lo que hacen es... tienen Ellas tienen como un catálogo de ropa, tú te suscribes, pagas una cuota y te mandan X prendas al mes. Y tú tienes un mes como esas prendas. Si te quieres quedar alguna, la pagas. Y si no, las devuelves otra vez. Y te vuelve, y a cada mes te renuevan. Y te van renovando vestuario. vale, Esto se está haciendo eso. Se está haciendo también... Este sería el tema de no tenerlo en propiedad. Pero se está haciendo con productos de belleza. O bueno, yo estaba también en una cesta de consumo de productos ecológicos. ¿no? Que cada mes te mandan. Y es como ya aquí lo bueno que tiene esto. Es que fidelizas al cliente. Ya te asegura que vas a tener un cliente estable. Con este tema de... Hacer como un modelo de suscripción. Ya digo, es algo que se llama, era un modelo muy antiguo que se hacía antes, por lo de eso, del club de lectura, no me acuerdo cómo, qué nombres tenían, pero había varios de este tipo, y ahora como que se ha reactivado otra vez, y cambiando un poco, vale ya te digo, desde el tema, como si fuera una especie de renting o algo así, de ropa o otros productos, pues se está haciendo ahora mucho. ¿Vale? Y eso dice que la principal ventaja es que una sola venta se puede convertir en una venta regular. Entonces un flujo de ingresos constante. Igual esto se me ocurre, que imagínate en el, en el herbolario ¿no? que se puede hacer, porque pues tú te suscribes y por X, eh, por 20 euros, eh, pues todos los meses te mandamos una cajita con las infusiones, crema, tal, y lo puedes ir recibiendo. Y eso Lo bueno es tema de fidelizar y te queda, tienes al cliente más tiempo. Vale, y luego otro concepto que está ahora sí muy, pero también igual ya lo había escuchado mucho, es el tema del prosumidor, ¿no? que es ese el consumidor que produce, lo que ahora antes era el consumidor cuando yo lo vi en su día, ahora también se llama mucho influencer. A mí me gusta más el consumidor, no es lo mismo, ¿eh? Pero es como que tenemos que, aquí al final, lo que te viene a decir es que hay que tener en cuenta eh, la, al consumidor, sobre todo, y sus decisiones, eh, sus opiniones. Yo no soy partidario de que el cliente siempre tenga la razón, ni mucho menos, de eso, pero sí que tenemos que tenerlos en cuenta. Y tenemos que saber la importancia que tiene. ¿Por qué? Y un dato que he puesto aquí que me gustó, o sea, que del informe. El 90% de las personas lee reseñas antes de tomar decisiones de compra. Yo soy el primero que lo hace, y lo digo. Y lo hice el otro día, hasta para ir a ver a qué, porque en mi calle hay tres que va, y quería comprarme un falafel. Me puse a leer las reseñas para ver a dónde me iba a tomar el falafel. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Ya cada vez más el consumidor, o la persona consumidora, es una persona más crítica con la información, que analiza más. Entonces ya digo tenemos que tener en cuenta tampoco os digo que vale todo ni que hay que estar ahí detrás del cliente no es eso simplemente que seamos conscientes no de ello que utilice sus opiniones como retroalimentación vale incluso pueden hacer hace hace mucho no de mandarle testeos pruebas etcétera vale pues era un poco por ahí tampoco yo soy partidario de esto del mundo de influencers etcétera pero sí eso de tener en cuenta y de eso, tema de opiniones etcétera saber que tienen ya un peso muy importante a la hora de la decisión de compra. Vale, guay. Ahora voy a continuar y vamos a ir a las herramientas. Me quedan como 10 minutos o 15. Vale, entonces, ¿qué proceso de digitalización. Un poco, antes decía algunas claves, vuelvo un poco a ellas. Que tengo una de las cosas que también toda, todos los expertos y e informes que he visto dejan claro es que primero antes de, de digitalizarnos tenemos que, ser, tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra propuesta de valor. ¿no? Tenemos que ser, analizar bien la realidad de nuestro negocio y ver cuál es la propuesta de valor que tenemos y eso transmitirlo a la manera, a cuando digitalicemos. No querer perdernos y querer abarcar o cambiar totalmente el modelo de negocio y pivotar. No, no, si tu, si tu negocio va bien físicamente y tienes una propuesta y tú tienes algo que es lo que va a añadido, intenta mantener eso. Luego, el segundo, hay que hacer una estrategia digital, que es un poco lo que vamos a intentar ver. Es decir, tienes que ver qué recursos tienes, de tiempo, dinero, qué conocimientos, ¿no? A la hora de digitalizarte. No vale, venga, voy a invertir 3.000 euros en anuncios de Google. Voy, nada, aquí la página web me va a gastar un factor. No, vamos a hacer una estrategia. Vamos a hacer un calendario, vamos a planificar qué recursos tengo, qué conocimientos, qué necesito, a dónde quiero llegar, ¿vale? Esto no se hace a lo loco, de un día para otro ya estoy aquí en internet, venga y empiezo a vender como churros, no va así, ¿vale? Vamos a tener que ir paso a paso y hacer una estrategia, ¿vale? Tenemos que seleccionar también bien qué herramientas y qué plataformas web. Otro paso es optimizar la experiencia de cliente. Lo os contaré un poco, es ver que ya esto ya como sería como uno de los últimos pasos, que es ver bien cuando vayáis a diseñar, exponeros ustedes, ¿eh? la experiencia del cliente es poneros vosotros en el lugar del cliente, ir viendo cómo es la navegación web. No hagáis luego 27.000 pasos para llegar a un proceso de compra. Es decir, hay que hay que hacer optimizar, hay que hacerlo sencillo al cliente. Y luego, una de las frases que también me ha gustado es que la digitalización es un proceso constante. No vais a llegar y vais a decir, ya estoy digitalizado, esto ya está hecho, listo, me olvido de esto. No, es un proceso y es algo que hay que estar en constante evolución, ¿vale? Hasta aquí alguna duda, pregunta, vamos a empezar a ver las herramientas. ¿Queréis que aclaremos algo previo de lo que ya hemos visto? No, vale, pues sigo, venga. Vale, ¿quién me quiere decir herramientas digitales? ¿Qué herramientas, qué herramientas conocéis? ¿Cuáles usáis? ¿Quién de aquí, aparte de Cristina, que ya me ha comentado un poco, que usa redes sociales? Vale, Serafín, gracias por el feedback, queda bien. Eh, aparte de Cristina PrestaShop, bien, Cristina, guay esa la haces para, para la página web Serafín usa Instagram en redes sociales, genial Instagram sería más Wordpress yo uso Wordpress, nosotros en economistas, para la página web que tenemos también usamos Wordpress, yo subo las entradas en Wordpress y la verdad que es de los más sencillos para, para usar, está muy guay genial, esa sería una de las herramientas, estas son para crear contenido, ¿vale? os voy a enseñar varias las dos que habéis mencionado, PrestaShop y WordPress, serían para crear contenido. Instagram como tal no lo definiría como una herramienta, es una red social. O luego te voy a enseñar una herramienta que sirve para manejar todas las redes sociales. LinkedIn, dice Jesús, pero un poco igual. Vale, que estáis en Instagram, Facebook LinkedIn. Genial. Pero esto serían más redes. Ahora os voy a enseñar una que maneja todas las redes, la cual tú puedes, por ejemplo, típico que pones un post en Twitter y que se te ponga a la vez en Twitter, en Facebook, los puedes programar. ¿Vale? Está guay. Venga, pues vamos a ver un poco. La he clasificado según la funcionalidad que tienen. Mira, de diseño, ¿vale? De diseño a la hora pues, que queráis hacer carteles, proyectos, etcétera Yo la que más uso y que, por ejemplo, esta presentación la he preparado con eso es el Canva. ¿Este lo, la conocéis? ¿La habéis usado? Sí, Cristina dice que sí, el Canva. Esto está guay. A mí me parece muy útil. Jesús también la conoce. La verdad, yo soy un muy de diseño, no tengo ni idea... Y pues bueno, con el canvas, si tienes plantillitas y tal, te puedes hacer unos diseños chulos. Solo de nombre. Pues Serafín, te la recomiendo mucho. De, luego, si queréis, como voy a pasar, vamos a subir la, la presentación. Perdón, esto estará luego colgado y tal. En YouTube, pues también la tienes. Y os paso la presentación y, y la podéis usar porque está todo hipervinculado, ¿vale? He puesto los vínculos, entonces aquí luego te metes. Yolanda, que la usa todos los días. Sí, yo casi que igual, ¿eh? Estoy todos los días haciendo los carteles, las presentaciones... Para mí me ha cambiado el canvas, y yo como de repente, hostia, que puedo diseñar, ¿sabes? Está muy guay, es como, vale, que yo esto no tenía ni idea, y ya con las plantillas y tal, y haces cosas, se quedan cosas chulas, ¿eh? La verdad. Vale, y Create Vista, no, yo no la he usado, pero también la he recomendado mucho, ¿eh? Como un Canva. Vale, pues estas dos serían de diseño. Está, y yo digo, yo Canva, para las personas que, la us, que no lo usáis, la recomiendo, pero 100%. Está súper guay, es gratis, es lo que mola. Casi todo lo que he puesto aquí es gratis, ¿vale? Vale, luego, un CMS, que es lo que me comentabais de PrestaShop y Wordpress. Perdonad porque haya usado muchas siglas, las he explicado lo que significa cada cosa, pero es que cuando luego las escucháis por ahí, pues que sepáis lo que significa cada cosa. También esto es un sistema de gestión de contenido, es Wordpress y PrestaShop, que son las dos que comentabais antes vosotras. Esto sirve para subir contenido a la, a la web, ¿vale? Es para subir entradas, pues ahí te haces el cartelito con el Canva, haces la entrada y lo subes. Y así, pues yo, por ejemplo, difundo las actividades en nuestra web. Un sistema que controla la base de datos permite crear, cambiar y borrar contenido web. ¿Vale? Son gratuitos. WordPress es gratis. PrestaShop creo que también. Entonces esta, para los primeros que Creando una web, claro, no es lo mismo. Aquí quiero diferenciar, no es lo mismo una web que una tienda online. Son cosas diferentes. Luego os enseñaré plataformas para tienda online, pero no es lo mismo una web como tenemos Economistas sin Fronteras, que puede ser un blog, una web vale que se hace con WordPress, pero nosotros no vendemos nada en Economistas. Yo no tengo una pasarela de pago, no puedes ver un catálogo de productos, son cosas diferentes. ¿vale? Esto sería para hacer la página web, no es para hacer tienda online, que tú luego puedes, mediante una serie de herramientas, vincular. ¿Tu Wordpress con tienda online? Sí, pero con, directamente en Wordpress no vas a poder vender. Vale, yo pues sí, lo que sí ponemos, por ejemplo, en Economista, pues si quieres hacerte voluntario, si quieres colaborar haciendo donaciones en Bizu, vale, eso sí, pero no no puedo, no está hecha para vender. Podía vender en plan de vender ropa, llámame aquí, si quieres como muy, muy primitivo para empezar, pero ya nadie lo tiene así. Vale, y ahora la tienda online. Esto es eh, la puesta de la web de emprendedores y habla, están hipervinculados como las plataformas, los que más se están usando hoy en día para crear páginas web. ¿Vale? Commerce, y ya os digo, aquí está el vínculo, que si queréis podemos ir a verla. Este dice que tiene un 30%, el 30% de las tiendas online a nivel mundial usan esta plataforma. Yo, si os digo la verdad, esto hasta hace tres días que no me puse a preparar la presentación, no tenía ni idea, no conocía... WooCommerce. Mi vida la había visto. Pero, ¿ves? Es esta, esta un poco. Supongo que se podrá traducir al español. Tendrá su versión. Casi todas tienen versiones de prueba para comenzar de manera gratuita. A ver qué comentan. si ¿Sí la había escuchado esta, Yolanda. Sí, tiene que ser muy conocida porque dicen que el 30%. Dime, dime. Te oigo. No, no sé, sí, la he escuchado pero la verdad es que no, nunca he curioseado, pero sí la he escuchado. Vale, pues dejo por aquí el vínculo porque tiene que ser muy buena cuando, me, sabes, me sorprendí mucho el dato cuando vi ayer que para que tenga una cuota de mercado mundial del 30% de las tiendas tiene que ser muy top esta plataforma ¿eh? luego Shopify, que a mí esta sí me suena más de verla el anuncio, ¿no? como que te la meten mucho los anuncios y tal esta tiene un 18% de la cuota a nivel mundial. Magento, que yo esta sí, Yo es que antes trabajaba en un e-commerce en un e que se llama Naturitas. No sé si alguno igual lo conocéis de productos naturales. A Cristina igual no le cae muy bien porque igual eso, éramos un poco competencia de su herbolario. Veníamos pues, productos naturales allí. Y nosotros usábamos Magento, por ejemplo. Me dice Cristina, Cristina se ríe. ¿Nos conocía o no? Yo antes estaba allí, antes de... Estaba en el lado oscuro trabajando. Trabajaba en e-commerce. Sí, sí, claro. Ya. Vale, pues ahora ya he vuelto. Y nosotros, por ejemplo, usamos Magento, ¿vale? Como la, la que tenía nuestra, nuestra página web. Y es de código abierto, ¿vale? Las otras, digamos, que son un poco más, que te lo dan muy mascadito, las típicas plantillas, que tú metes dos o tres cosas y lo tienes listo, Shopify, WooCommerce, y Magento como que sí tienes que intentar programar un poquito más. Pero que esto igual, yo llevo un día con YouTube. Y todo el rollo te pones y casi que sacas cosas, el lado oscuro, sí, sí, total. Y luego PrestaShop, que solo tiene un 0,3% de cuota mundial, pero en España tiene un 33%. Es como la más usada, se ve que PrestaShop tiene una solución, de tiene como eso, que es como lo puedes com meter para que también sea de tienda online, no solo página web. Vale, pues esto lo dejo aquí también y un poco para que estéis al tanto de cuáles son los top, ¿no? Es como en cuanto a plataformas para crear tiendas. Cristina, ¿tú cuál usas como tienda online? ¿Tienes alguna de estas? ¿Tienes otra? A ver, no, no me dice nada. Bueno, vale. Si tienes alguna de estas, ¿sabes cuál tienes. Si luego quieres compartirlo. Venga, vaya a continuar, ¿vale? Que me voy a comer el tiempo. Venga, va. Jesús, me vas a dejar hasta las 11. Diez minutos más y acabo. Perdona. Vale, ahora vamos a otra cosa esta de estas de siglas, guay, así y tal. Un ERP, que lo habría escuchado también mucho, eso es un ERP. Un ERP es el como una planificación para recursos empresariales, es un sistema que permite gestionar toda la información, sobre todo el tema de logística, finanzas, pedidos, ¿vale? Y aquí os he pillado también otro link que estuve el otro día bicheando, de los ERP, también os digo, esto ya es algo... Más, ¿sabes? Yo esto para un herbolario o para una tienda al comienzo, no montaría un RP. Esto, ahora ya, si vas a tener un almacén con una, ¿sabes? Con una logística, X empleado, departamento de recursos humanos y tal, entonces sí métete un RP. Pero de momento para empezar no, pero bueno, yo es para que lo conocierais también. Y la idea de aquí de este taller era daros herramientas. Vale, aquí os he pasado, un, estuve el día buscando enlaces y aquí como un top de RP libres y gratis vale a considerar. Son RP de código abierto, gratuitos. Y bueno, aquí viene el, con los enlaces, pues los tenéis. Odoo era el que usábamos nosotras en, en la empresa en la que yo trabajaba antes. ¿Vale? Open Bravo, he visto que es de los que más se mencionan. Normalmente, es un RP gratis enfocado al sector minorista. vale Este es como el que más se usa para el pequeño comercio, el Open Bravo, por lo que estuve así un poco bicheando. Nosotros usábamos Odoo. Pero bueno, también tenéis aquí el link, que yo creo que puede ser algo de utilidad, a lo mejor no porque algo que queréis implantar ya, pero sí en un futuro. Vale, y luego otra cosa que a mí esto ya sí me parece, porque tiene más chicha, luego, que es el, el CRM. El CRM es como, para que hagamos una idea, un RP, pero para clientes. ¿Y por qué pienso yo que tiene más chicha el CRM? Bueno, no más chicha, en verdad un RP tiene mucho más sustancia porque es más útil, porque tiene toda la trazabilidad de la empresa. Pero sí que el CRM lo que te permite es tener una información de los clientes que luego yo la veo súper útil. Aquí igual, os he puesto los links de las que más se usan y un enlace a los 10 CRM gratuitos, ¿vale? Por si también os sirve de interés. Y entonces, yo lo que... ¿Por qué creo que esto es importante? Y yo esto ya desde mi experiencia trabajando en un e-commerce, claro que lo mío no era una tienda, también empezó como tienda física y luego fue a un e-commerce, vale la empresa que yo estaba antes, que ahora venden todo el mundo y facturan bastante. Entonces, ¿qué es lo que yo veía clave aquí? Pues que claro, gracias a un CRM lo que te permite es que tú sepas, por ejemplo, cuánto te cuesta adquirir un cliente, en qué sentido es, pues, cuánto tengo que invertir en anuncios para... Que un cliente me haga una compra online. Eso es el coste de adquisición. Eso lo puedes calcular con un CRM. O puedes llegar a calcular cuál es el valor de, cuál es el pedido medio, cuánto se gasta un cliente al año, cuánto es la cesta de compra que me hace un cliente de media. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo pasa navegando? ¿Cuántos clics? Si yo invierto tanto, ¿en cuántos clics se transforma esto? Toda esa información a mí me parece muy relevante. ¿Por qué? Porque tú puedes luego, para hacer tu estrategia de marketing online, para tú ver cuánto inviertes, tú necesitas saber esta información. Es decir, vale, si yo invierto 1.000 euros en campaña, pero estos 1.000 euros, ¿en cuántos clientes me repercuten? ¿Vale? ¿Lo estoy haciendo bien o no? ¿O cuánto me cuesta? Pues un cliente me cuesta 40... Cada cliente me estoy gastando 40 euros, pero si el cliente se gasta 5 al año, pues igual no me conviene. No tengo que ver, oye, ¿cuál es la cesta media? y al final, en la empresa esta que estaba, ellos calculaban, luego todo su margen de. todo calculaba, todo el, la, digamos que todo el tema de, de inversión, financiación, ingresos y tal, se calculaba en función de esto. Es decir, ellos sabían cuánto invertir, cuánto costaba un cliente y cuánto era la cesta media. Entonces, a partir de ahí, dice, si voy a invertir tanto, voy a recuperar tanto. Imagínate, yo sé que yo voy a gastar. A mí un cliente me cuesta 30 euros y el cliente se gasta de media al año eh, 100. ¿No? Entonces yo sé cuánto tengo que invertir, yo sé que con la inversión que que había que hacer cuánto voy a monetizar luego. Por eso creo que este, estos datos a mí por lo menos ya os digo de mi poca experiencia ahí me parecían claves porque te permite hacer toda esta estrategia y ver cuánto vas a ir monetizando a cada cliente. Vale entonces eso lo dejo por aquí y aquí son algunos de los datos que nosotros usábamos más: coste de adquisición, el valor de vida, ¿no? Que es cuánto gastan en, en total desde que se compre hasta que se va, cuántos clics tengo, la tasa de conversión que es de vale de la gente, es decir, yo pongo un anuncio, luego esa, vale cuántos clics tengo X, pues tienes un ratio de 0,3, por ejemplo, o 0,0 tal, por, por visualización de la gente que ve el anuncio a la gente que te clica, luego qué tasa de conversión tengo de la gente que clica, cuántos llegan a hacer una compra, vale sería la tasa de conversión, todos esos datos se pueden sacar a partir del CRM. Y creo que son datos interesantes, igual ya para cuando vayáis dando un proceso un poco más allá de la digitalización. Vale, vale. Voy a culo. Venga, voy súper rápido. Luego tenemos el SEO y el SEM. vale El SEO, digamos que es el, la publicidad gratis, la que se hace optimizando palabras, etiquetas. Yo cuando subo una entrada a WordPress, igual que aquí alguna compañera que también lo usa, tienes que poner, te pide que pongas etiquetas, emprendimiento social, economía colaborativa, tal. Entonces luego cuando la gente hace búsquedas online, según las palabras, las etiquetas que tú hayas puesto, le sales. Eso es el SEO. Digamos que es la publicidad gratis, ¿no? Que es un poco ver cómo optimizar, eso es el searching Engine Optimization. Y es como ir optimizando a través del posicionamiento para los motores de búsqueda. Y luego tenemos el SEM, que es el que se paga que cuando tú pagas, tú te metes en algo y te sale arriba anuncio, eso es SEM eso es gente que paga perdón, paga por salir ahí y esto es lo que yo digo que luego tenéis que ver cuánto vais a invertir en marketing aquí y cuánto estáis recuperando luego alguno de organización de equipos Treno, os lo recomiendo, está muy guay porque te pone el, quién tiene que hacer la tarea, quién la está haciendo ¿Qué, qué queda por hacer está chula, yo la uso de vez en cuando, ahora en esta no pero antes lo he usado y luego el tema de gestión de redes sociales con HotSuite. No sé si os suena. Este es un programa que te permite gestionar todas las redes sociales de manera conjunta. ¿Vale? Y es gratuito el link que os he puesto. solo bueno es que, como lo voy a dejar aquí, pues luego lo tenéis y trasteáis. ¿Vale? Y plataformas de pago. Esto, punto, también quiero hacer hincapié porque es un punto clave. ¿Por qué? Porque es que puedes hacer que pierdas al cliente. Tú imagínate, tú tienes ya el cliente, con lo que te ha costado que el cliente clique en tu anuncio o en que le salgas tú dentro de todos los herbolarios que hay en Madrid y salga el tuyo. El cliente clica, le gustan los precios, le gusta tu web, hace el proceso de compra y ahora cuando llega, la pasarela de pago no le mola y no se siente seguro, te tira la compra. ¿Sabes? Es un punto clave. Esto tiene que generar mucha seguridad. Diga, vosotros todos hemos sido clientes, hemos comprado online, algo. Como tú veas que no te redirige, que estás ahí, tenga la mínima sospecha... Fuera el carrito de la compra se queda vacío y no ejecuto la compra. Y después de todo el coste que ha tenido eso, que ese cliente se vea el anuncio, se meta, decide hacer la compra, que se nos, que se nos caiga atrás por esto, nosotros teníamos unos follones. Cuando fallaba la plataforma de pago, se caía por algo, veías una caída de venta brutal. ¿Vale? Entonces, bueno, os recomiendo que aquí os aseguréis de que es algo que funcione bien. ¿Vale? Y os, os dejo aquí algunas de las más usadas. RedSys, que es la que más se, se ve mucho, que es un TPV virtual, luego está Paypal, Stripe, ya incluso Bizun ya también se usa. Vale, pues un poco esto. Y luego alguna más como galería de imágenes y editor de vídeo. ¿Vale? También gratuito. Esto lo tenéis por aquí. Esto me lo salto y lo último que os voy a enseñar son algunos casos de éxito que me han gustado. Por ejemplo, el mercado social de Matrix tiene una web muy chula en la cual tú ya... Estos son casos, perdón, que es que ya voy súper porque voy tarde... Son casos en los cuales, a través de agrupaciones de... Digamos, ¿Cómo lo voy a decir? Sí, como asociaciones de comerciantes se han agrupado y han creado como plataformas conjuntas, como si hubiéramos hecho un Amazon, pero de la economía social, en la cual tú aquí, por ejemplo, tienes un buscador de las entidades de la economía social que tienes en Madrid. ¿Vale? Y están agrupados y puedes buscar en el mapa... Puedes hacer filtros por actividad, perdón, por la actividad que quieras, y vas viendo, es que ahora no me carga bien, porque con este navegador que se me ha metido es fatal, pero con el Chrome si sale, y vas viendo en el mapa y luego vas viendo aquí qué actividades hay. ¿Vale? Esto es más, este sería más un mapa. Pero también tenemos, perdón, perdón. Asociación, esta la conocéis, Asociación de, Comerci de Comerciantes Costa Fleming. Estas es otras, de aquí de un barrio de Madrid, se han unido los comerciantes de barrio y han creado una web. Cuando le di a la web, ¿las veis o no? ¿O solo estoy compartiendo la presentación? Estoy abriendo páginas web, pero no sé si os salen. No me suena. Las web no se ven, ve Julio. Vale, me lo temía, perdón. No, se ve el enlace, pero no se llega a la página web. Ya, sí, a ver. Uno. vale, aquí. Vale, perdón. Vale, esta es la web de Costa Fleming. ¿Vale? Ellos lo que han hecho una asociación de comerciantes, ahora si sí la veis, ¿no? la asociación de comerciantes de un barrio se ha juntado y han hecho eso, como si fuera un Amazon pero de barrio y apuestan por el comercio local. ¿Vale? Hacen actividades, eh, organizan ferias y a través de aquí le dan difusión y tú a través de aquí también puedes hacer compras, ¿Vale? descubre el barrio, eventos, calendario, blog, la asociación, la historia. Esta la verdad que me ha parecido muy guay, cómo se han asociado ellas. Y eso, pues desde la asociación de comerciantes han apostado por ir de forma conjunta, ¿no? Además que lo bueno del comercio local es que yo siempre soy partidario y si le va bien a tu vecino te va a ir bien a ti, ¿sabes? Porque va a generar más tránsito, va más gente a la tienda de al lado, que igual pasa por la tuya y compra. Y es una manera de aprovechar la digitalización y no perder esta esencia de comercio de proximidad. Otra que me ha gustado, que también aquí en Madrid, es una que hay en el barrio de las letras. Que se llama Las Letras Street, y es un poco igual a la anterior, os la enseño también, y con esto ya voy a acabar mi parte, y le pido perdón a Jesús por quitar unos minutos, pero esto es igual, ¿ves? tienda online, los comercios, y puedes ver qué comercios hay, celería, galerías de arte, cultura, comercio tradicional, y hacer compras online, en Teruel hay algo parecido, mercabarrio, guay, gracias, Bien, bien, luego le echo un vistazo. Si nos quieres pasar el link, Serafín, por aquí, lo comparte, el de Mercabarrio, a mí me interesa, de otro de este tipo de iniciativas me gusta conocerla. Si puedes, nos pones por aquí el link. Entonces, aquí ves, por ejemplo, que puedes ir viendo las tiendas que tienes, el contacto, incluso hay una opción de hacer tienda online. Lo que yo decía es, vamos a hacer, yo siempre también tengo trabajo de, de, de agente de desarrollo locales. Si la, la, si la tendencia es el comercio online la gente por el estilo de vida que tiene ¿no? con este sistema capitalista cada vez vamos más rápido, tenemos menos tiempo y al final te pones a hacer las compras a las 9 o 10 de la noche en tu casa, el rato que tienes que estar en el sofá, pues ¿por qué no apostamos nosotros también por esto? Nos agrupamos y hacemos nuestro propio Amazon del barrio, de tu pueblo de tu ciudad, gracias por compartir Serafín, pues yo creo que esta es una de las tendencias y lo que estoy viendo y es a donde tenemos que ir Vale, Apart claro, para tener esto también lo guay es que tengas tu web y que luego te puedas redirigir a tu web. ¿Veis? Pero aquí puedas comprar productos. Tengo como la galería, galería de productos que podía comprar online. Y voy a terminar viendo una que he visto en Madrid. Que esto lo ha organizado el ayuntamiento y me parece también muy chula. A ver, no sé bien todo el trasfondo aquí detrás, pero la vi el otro día anunciar y está muy guay. Que se llama Todo está en Madrid. Y esta tú puedes ver por barrio. Buscas en tu zona puede buscar por distrito, por categoría de productos. ¿vale? Y han creado también Marketplace de las plazas de abastos. Que también me parece muy buena idea. ¿no? Todo esto es la tema de digitalización y pequeño negocio. Juntar esto y puedes hacer ¿ves? Tenemos Marketplace para comprar directamente en las plazas de abastos de los mercados de Madrid. Y a mí me ha parecido una idea súper chula. La verdad. Y que ahora pues, se está invirtiendo... Es decir, que podéis, a través de, bueno, el kit digital y diferentes herramientas que está viendo podéis, podéis optar a, a este tipo de ayudas para, el, para ello. Pero me parece muy guay lo de que nos agrupemos, ¿vale? No hacer tan a ver, tener tu web y tal, pues cuando, está claro que hay que tenerla, pero también participar de este tipo de plataformas me parece muy interesante. Vale, ya os digo, esta la dejo por aquí, le echáis un vistazo, a mí me ha gustado mucho. Y está bien hecha la web. Y hay otra que es igual, que, pero es de Comercios Centenarios de Madrid, que la han hecho con la misma iniciativa, igual, y tiene como un mapa y también puedes hacer compras de todos los comercios centenarios que hay en Madrid. Vale, dice Cristina que también han hecho un marketplace, muy guay. ¿Quieres poner el link, Cristina? También lo compartes, sería genial. Vale, pues esto por aquí, y bueno, y ya termino, ¿no? Como que... Eso, como pequeño comercio, así que una pequeña reflexión, no podemos competir con los que llamamos los gafas, ¿no? Que Google, Amazon, Facebook, Apple. Pero sí podemos competir en calidad, autenticidad y cercanía. ¿Vale? Y el buen trato. Entonces, esto es lo que decía al principio, por eso os ponía los valores, es lo que tenemos, tenemos que ser capaces de transmitir a nuestros clientes a través de lo digital. ¿Vale? Digitalicemos, pero sin perder nuestra esencia de comercio local. Y, vale, por mi parte, pues ya estaría gracias por compartir. Si queréis, yo voy a dejar de compartir, doy paso a Jesús y luego si queréis dejamos 10 minutos al final para recoger todas las dudas y preguntas. ¿Os parece así Jesús? Vale, eh, por mí perfecto. ¿Cuánto, vale. ¿cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo tengo, Julio? 45 minutos te vale, o si no, si nos tenemos que quedar 10 minutos más, son las 12. Vale, O, bueno, o si no, una hora que... como Creo que sí, vale, sí, sí, no hay problema. unos minutos al final, disculpad, eh. espero que os haya parecido interesante y ahora hablamos un poco, damos paso a Jesús para que no se nos vaya su parte y luego conversamos un rato. Vale, bueno, pues buenos días. Mira, eh, mira voy a empezar por la parte más práctica. Eh, independientemente de que el, el concepto de factura hay que explicarle y hay que ver los diferentes, las diferentes apartados que componen una factura, ¿vale? Pero voy a ir, voy a ir al final, dada la escasez de tiempo, ¿vale? Eh, voy a compartir la pantalla y os voy a presentar directamente eh, cómo se presenta, cómo se, cómo se elabora una, una, una factura electrónica, ¿vale? ¿Veis, ¿veis la, la, la página web? A ver, todavía no. Espera. Ahora, ya. Sí, ya se ve. Vale. Esta es la página web, ¿vale? En la que eh, nos da la información sobre lo que es la factura electrónica, ¿vale? Eh, ¿A quién podemos emitir nosotros una factura electrónica? ¿Con las administraciones públicas? Es obligatorio, es decir, si tú eres... Eh, ahora entraremos un poco más a explicaros si, si nos da tiempo. Si tú eres... Eh, trabajas con la administración pública como proveedor, ¿vale? Proveedor de material, proveedor de prestación de servicios, ¿vale? Con todas las administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, todas las administraciones públicas, las facturas se tienen que presentar electrónicamente, ¿vale? Puede presentarse electrónicamente a otras empresas... O si el consumidor final, el usuario final, te solicita la, la, la factura electrónica. Pero en estos dos últimos casos no es obligatorio, ¿vale? Sí, en el caso de las administraciones, las administraciones públicas. Vale, entonces, a partir de esta página web, nosotros descargamos, ¿vale? Una aplicación que se llama Facture I, ¿vale? Y generamos la factura electrónica que necesitamos. Eh, que necesitamos emitir para, en este caso, la administración pública obligatoriamente, empresas o particulares, ¿vale? Simplemente se descarga de aquí y, y, se, y se emite, ¿vale? Una vez que yo tengo emitida esta factura, voy un poco al grano para que veáis cuál es el procedimiento, ahora, ahora vamos a ver un poco más lo que es eh, las características de la factura electrónica, ¿vale? Esto para emitir la factura, para ver en qué condiciones y a través de la aplicación que nos descargamos, ¿vale? Y aquí, a ver si. Sí, sí. Vale, sí, sí. una vez que yo tengo elaborada mi factura electrónica, ¿vale? A través de la aplicación que nos hemos descargado en la anterior página, yo tengo que remitir la, la factura electrónica a través de donde nos pone remitir, ¿vale? Aquí podrá remitir sus facturas electrónicas, ¿vale? Enviar la factura. Vale, hay dos cosas eh, importantes en cuanto a esto. Para poder remitir una factura a una administración pública, eh, tenemos que tener unos datos de identificación de esta administración pública. Por ejemplo, eh, para remitir una, una factura electrónica al Ayuntamiento de Madrid, nosotros tenemos que tener el dato y además son datos, son códigos numéricos, son todos códigos numéricos de... Eh, la oficina a la que se va a dirigir, del departamento de recaudación, de la oficina gestora y de la, de la propia administración. Es decir, son eh, como cuatro códigos aproximadamente que tenemos que tener y que se tienen que generar y se tienen que dar de alta cuando nosotros demos de alta a ese cliente, por decirlo así, ¿vale? A la hora de generar la factura electrónica, ¿vale? Eh, esto puede ser de dos formas. O bien, directamente desde la aplicación que nos bajamos aquí en esta página o directamente que si yo estoy utilizando programas de contabilidad como SAGE, como eh, Factusol o Contasol, es decir, cualquier, cualquier pack de, de gestión de la empresa, directamente en el programa de contabilidad yo puedo ya incluir los datos del destinatario de la factura electrónica vale y automáticamente se genera la factura electrónica no tengo que pasar por esta aplicación. ¿vale? O bien lo hacemos a través de la aplicación que descargamos en esta página, o bien directamente desde el, el programa, el paquete de gestión que yo tengo de facturación, una vez que tenga incluidos los, los datos numéricos, los códigos numéricos del de el receptor de la factura, me la genera automáticamente. La genero por esas dos vías, bien aplicación, bien eh, pack de gestión que yo tenga de la empresa y se le remite al destinatario a través de eh, lo que se llama el FACE, ¿vale? Que es esta, en este caso, esta página, ¿vale? La operativa, básicamente, de la factura electrónica es esta, generación de la factura electrónica y remisión de la factura electrónica, ¿vale? Vale, entonces, una vez visto esto, que es un poco la práctica, ¿vale? vale Voy a ir a la presentación. Eh, ¿Qué entendemos nosotros que es una factura? La factura, lo que es el concepto de la factura, puede ser eh, desde el punto de vista de quien la emite y desde el punto de vista de quien la remite. Eh, vale, esto es una factura, ¿vale? Creo que todo el mundo, ¿vale? Todos hemos comprado... Eh, hemos eh, contratado la prestación de un servicio, hemos contratado la realización de una obra eh, todos hemos eh, eh, recibido alguna vez un documento como este, ¿vale? Una factura ¿vale? Eh, físicamente la factura electrónica, es decir, el formato que se genera es, es lo mismo, ¿vale? lo que se remite al, al receptor, en este caso de, de la factura electrónica, es lo mismo. Básicamente es una descripción vale de... Ahora lo vemos mmm, en letra. Básicamente lo que es, es una descripción de una operación. Una operación de venta, una operación de prestación de servicios, en la que vamos a identificar quién vende o quién presta el servicio, a quién va destinado ese servicio o ese producto que se está vendiendo y vamos a describir qué se está vendiendo o qué servicio se está prestando, ¿vale? Básicamente es eso, que evidentemente en la, en, en la factura, a ser un documento que se, que se elabora con naturaleza mercantil, tiene una serie de componentes eh, mercantiles y una serie de componentes fiscales, ¿vale? Es decir pues aquí en este documento pues va a intervenir Hacienda, sobre todo, ¿vale? Bien, entonces, ponemos aquí, dice, la facturación es probablemente la acción más repetida del día a día del autónomo, ya que es, ¿vale? Eh, la forma de cobrar los rendimientos de actividad económica. Una persona que trabaja por cuenta ajena, es decir, que está contratado por otra, por una entidad, empresa, además eh, los, los rendimientos que percibe por ese trabajo se perciben en forma, eh, en, en forma de qué documento. En forma de qué documento el que trabaja para otra persona recibe los, eh, como justificante de esa actividad que realiza. ¿En qué documento se, se, se refleja eso? ¿Lo sabéis? A ver, a, ver, lo sabéis. Ya va, a ver, una persona que trabaja para cualquier empresa, ¿correcto? Que está contratado por una empresa. Por, por una empresa para cumplir sus funciones de trabajo normales diarias, ¿verdad? Pues sí. el recibo de nómina. Perfecto, la nómina. Es decir, la tú trabajas no. para otra, una entidad, alguien que te contrata, y tu, rendi, tu, tu trabajo se ve remunerado por una nómina. vale La forma de justificar eh, el, los ingresos que una persona autónoma recibe, es decir el rendimiento que, que, que percibe por esa actividad es la factura, ¿vale? Es decir, es cuánto voy a cobrar yo a este cliente por este servicio, 500 euros, ¿vale? Esa es mi forma de justificar. Entonces, más allá de que la factura como tal vaya a tener más serie de implicaciones fiscales, es el justificante, la justificación del servicio de lo que yo estoy vendiendo, de, de, de lo que yo estoy realizando como actividad económica, ¿Vale? Eh, eh, elementos o conceptos de la, de la, que se incluyen en la factura. vale, Es un poco farragoso esto, pero bueno, para que lo tengáis claro, vale, eh, lo vemos. Número de factura. Todas las facturas que se emitan por alguien que esté realizando una actividad económica, tienen que estar numeradas y tienen que estar numeradas correlativamente. ¿vale? Y eh, además, creo que no está aquí incluido, ¿vale? la, eh, la serie, ¿vale? aquí no, no, no, no está puesto, pero eh, además del número puede indicarse la serie y la factura. ¿Qué implica esto? Pues por ejemplo, si dentro de una misma actividad económica eh, realizamos actividades que pueden estar mm, diferenciadas, debemos indicar ¿vale? la factura ese hecho. Por ejemplo una persona que se dedique a realizar reformas de um, obras de reformas en viviendas y que por un lado sean reformas y que por el otro lado sean, por ejemplo, el eh, tema de um, solo pintura, ¿vale? Realice dos servicios diferenciados, pues podría ir numerado correlativamente en función de la serie, es decir, en función de la actividad que está realizando, ¿vale? Eh, es importante a efectos de Hacienda que no haya saltos, en la enumeración en la de las facturas, ¿vale? La numeración tiene que ser correlativa, ¿vale? Y tiene que ir también en relación con la fecha, ¿vale? De la factura que se realice, ¿vale? Base imponible. ¿Qué es la base imponible? Bueno, la base imponible lo único que es es la cuantificación, es decir, la, cómo expresamos nosotros en euros, ¿vale? Bueno, en euros o en cualquier otra moneda que luego se puede, se puede transformar a, a, a euros, ¿vale? Del objeto de la, de la factura. Eh, en el caso de Cristina, si no me equivoco, con el tema del herbolario, pues la, eh, la venta que realiza de productos por 50 euros, ¿vale? El, el objeto de la factura es la venta de unos determinados productos del herbolario. ¿Cuánto es ese, ese, cuánto es ese producto? ¿Por cuánto voy a, a, a generar yo ese rendimiento? Por 50 euros. 50 euros es mi base imponible. ¿Vale? Cuantificación del de objeto de la factura. Vale. Tipo de, de gravamen o tipo impositivo. Aquí es donde aparece mmm, Hacienda. Aquí es donde aparece la parte fiscal. ¿Vale? estamos realizando una operación, eh, una operación de transacción, una operación mercantil, ¿vale? y eh, pues, según las, las, las leyes de, establecidas de IVA, ¿vale? aquí se realiza un hecho imponible, ¿vale? que es un intercambio mercantil, y esa operación está grabada por un determinado impuesto vale eh, con unos determinados tipos de IVA. ¿vale? Así, por resumir un poco, ¿vale? El, tal y como está establecida mismo la normativa, hay cuatro tipos de IVA, el 4, el 10, el 21, con la excepción ahora de la, la, hace poco la reforma que se hizo en relación al tema del IVA de la luz, que se puso un tipo impositivo del 5%, ¿vale? Son porcentajes que hoy son los que son, mañana suben, mañana bajan, ¿vale? No son, no son porcentajes fijos y esto va en función, es un porcentaje que se aplica a la base impone, ¿vale? Sí que eh, pone aquí en la, en la presentación una, una pequeña salvedad, es que hay determinadas actividades económicas de comercio minorista que además de este, eh, este tipo impositivo de IVA se les aplica un recargo de equivalencia. Mm, vale. no, creo que no, no, te, no tengo mucho tiempo para poder entrar, simplemente que es una cuestión... Eh, es una salvedad en determinadas actividades económicas, ¿vale? Si necesitáis saber, estáis interesados en saber algo más sobre esto, pues tanto con Julio como con nosotros aquí en Los Molinos eh, os podemos dar un poco más de información sobre este tipo, es un régimen especial, ¿vale? de IVA. Vale. Eh, el, vale, IVA soportado, IVA, IVA deducido. IVA deducible. Vale. Entonces, eh, el impuesto sobre el añadido que es el IVA, en la, a la empresa, a la persona, al autónomo, a la persona que realiza la actividad económica, eh, lo vamos a tener en dos sentidos. Es decir, yo cuando realice la compra, yo por ejemplo, eh, siguiendo con el caso de, de la reforma, la persona, el profesional que se dedica a realizar reformas, ¿vale? Esta persona para realizar la reforma va a necesitar adquirir en ladrillos, cemento, eh, determinado material, ¿vale? Para realizar la reforma. Entonces, esta persona va a pagar en la factura de esos materiales un IVA. Ese IVA es el IVA soportado, lo que yo soporto cuando realizo la compra, ¿vale? El de la siguiente diapositiva, el IVA eh, eh, el IVA. Mmm, que el, el que yo repercuto en mis, en, mis, uh, en mis facturas. Es decir, cuando yo presto el servicio, cuando yo vendo, yo tengo que repercutir un IVA. vale Es decir, IVA que soporto cuando compro, IVA que repercuto cuando vendo o cuando presto el, el servicio. vale Entonces, son los dos conceptos con los que una, una persona que realiza actividad económica tiene que jugar y con, ese, y con esos dos conceptos realizamos las famosas que os a todas las declaraciones trimestrales de, eh, de IVA vale exención de IVA ¿vale? hay determinadas situaciones determinadas actividades económicas vale en las que hay una ley vale porque sí que tiene que estar especificado por ley que están exentas de IVA. Por ejemplo, la, eh, impartir eh, formación ¿vale? de materias que estén regladas ¿vale? está exento de IVA. La comercialización de determinados productos, eh, bueno, en el caso, por ejemplo, de. de, de Productos sanitarios, hay determinados productos también que están exentos de, de IVA, hay ¿vale? Determinadas actividades que están recogidas son excepciones, ¿vale? Excepciones, ¿vale? Eh, vale, otro, otro, otro punto y otro elemento de, de, las, de la factura también son las retenciones por IRPF, ¿vale? Es otra intervención más de... de del sistema impositivo ¿vale? De, ¿vale? de Hacienda en, en esta relación eh, mercantil que se realiza, en, en que reflejamos en la factura. vale, ¿Qué es, el, qué es la retención? La retención es un porcentaje ¿vale? de, eh, del importe que tiene que recibir el perceptor de la factura, ¿vale? el que va a recibir el dinero y que Hacienda lo retiene en concepto de IRPF. Es decir, por ejemplo, uh, los, los, los arrendamientos, ¿vale? Yo voy a desarrollar una actividad económica y uh, alquilo un, un local. ¿vale? Yo voy a pagar al dueño del local el arrendamiento correspondiente. Ese arrendamiento correspondiente va a tener dos, dos partes. El IVA, ¿vale? tengo que pagar el IVA correspondiente a esa operación y la retención. La retención es la parte del dinero que yo le voy a pagar mensualmente al propietario del local, pero que Hacienda se va a quedar con ello, vale, en, en, por decirlo así, por adelanto del IRPF que este propietario del local tiene que presentar anualmente. Esas retenciones que las, las, se practican sobre la factura que yo voy a pagar se ingresan trimestralmente también en Hacienda. vale. Os lo cuento un poco así rápido por la escasez de tiempo y porque son muchos conceptos, insisto, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, eh, Julio da el, el, el contacto y, y aclaramos un poco más sobre esto, que sí que se, se, entiendo que son cuestiones un poco, un poco complicadas. Cualquier cosa que necesitéis, por favor, ¿vale? Eh, bueno, sujeto pasivo obligado tributario es un concepto muy fiscal, muy tributario. Es la persona que tiene que, que emitir la factura o recibirla y el que está obligado a ingresar el IVA. ¿Vale? Eh, un segundito que me he ido. Vale, vale en estos conceptos no me, voy a, no me voy a meter porque son conceptos bastante complicados. ¿Vale? Eh, este sí, ¿vale? Este sí que es el domicilio fiscal, ¿vale? Es. Eh, toda persona que realice, un, bueno, toda persona sea realice actividad económica o no realice actividad económica, tiene que tener comunicado a la Administración Tributaria un, un, un domicilio en el que se le tienen que realizar sus notificaciones, en el que se le puede encontrar en determinadas circunstancias, ¿vale? Es decir, eh, nosotros como persona física que no estamos dados de alta como autónomo, nuestro domicilio fiscal en Hacienda es nuestra residencia habitual, donde tengamos nuestra residencia habitual. ¿Vale? Y luego, el domicilio fiscal de personas que realizan actividades económicas, pues pueden ser mmm, tres sitios distintos. ¿vale? Esto está regulado en la ley general tributaria e igual, son conceptos un poco um, complicados, ¿vale? pero que os quede claro que eh, toda persona que actividad económica o no tiene que tener su domicilio fiscal, por supuesto la persona que realiza eh, actividad económica con más motivo y tiene que ir... Eh, especificado en las facturas. Sí que es verdad que algunas empresas que cuentan con diferentes, con diferentes sedes o diferentes centros de trabajo eh, pueden no poner el domicilio fiscal sino el domicilio en el que se realiza la actividad realmente, ¿vale? Pero el domicilio fiscal tiene que estar, eh, tiene que tener, hay que tenerlo sí o sí, ¿vale? Bueno, nos dice aquí que es un documento. De carácter mercantil que recoge información relativa a la, a la compraventa. Vale. ¿Cómo hacer una factura? Es decir, eh, el reglamento de facturación ¿vale? 19-16 del año 2012 especifica exactamente ¿vale? Todas, todo lo que se debe incluir. ¿vale? Hemos visto al principio un poco los, los elementos y ahora qué debemos incluir un poco más en, en concreto, ¿vale? Lo que os estaba contando. Número de factura y serie, ¿vale? Sí o sí, correlativamente, ¿vale? Esto es importantísimo. Fecha de expedición de la factura. Fecha de expedición, que no tiene por qué coincidir con la fecha de realización de la, de la operación, ¿vale? Tú puedes realizar la operación, por ejemplo, eh, tenemos un almacén de distribución de madera o de puertas y... Eh, tenemos un, un cliente que durante, por ejemplo, la semana se ha llevado varios, varios pedidos, ¿vale? Y lo que hemos hecho ha sido un albarán, ¿vale? Albarán de entrega a esta persona y a final de la semana realizamos la, la fecha de la factura, ¿vale? La fecha de la factura es el viernes, por ejemplo, pero la operación se ha realizado durante toda la semana, eso se puede hacer, ¿vale? ¿Vale? Es decir, la fecha de expedición de la factura no tiene por qué coincidir exactamente con la fecha de realización de la operación que ha dado lugar a la, la facturación. ¿Me oís bien? Es que estoy a, hablando con la presentación y... y... Sí, sí, se oye bien. ¿Todo bien? Perfecto. Vale. Muy sí, bien, va, va, va, va. Vale. Eh, otra, otro aspecto importante de la fecha de la factura es el, el trimestre en el que vamos a declarar esta factura, ¿vale? La declaración de IVA, tanto como la declaración de, de las retenciones, ¿vale? Se hace por trimestres en Hacienda, ¿vale? De, eh, hasta marzo, hasta junio, y hasta, eh, hasta octubre y hasta diciembre. Entonces, eh, evidentemente, la fecha de la factura va a determinar en qué, en qué trimestre lo, podemos, lo, lo vamos a incluir, ¿vale? A fin de regularizar el IVA, Correctamente, con los, con, los, con los dos conceptos de IVA que hemos visto, es decir, un IVA soportado y un IVA repercutido. Vale, datos fiscales tanto del emisor como del receptor de la factura, ¿vale? Aquí vamos a reflejar quién presta el servicio, quién vende, quién recibe el servicio o quién compra, ¿vale? Nombre y apellidos, vale, aquí el, el reglamento es mucho más extenso, por supuesto, porque diferencia... Si el receptor de la factura es, es otro profesional o es un particular, en función de eso podemos identificar o no al receptor de la factura, ¿vale? Eh, incide un poco más. Nombre y apellidos, domicilio social, domicilio social en caso de que sean empresas, es decir, que tengan una forma jurídica de sociedad, sociedad limitada, sociedad anónima y demás, sino el, eh, la dirección fiscal, ¿vale? El domicilio, el, el, el domicilio fiscal. Vale, Y luego el NIF. El NIF es el documento de identificación que todo, toda persona que dentro del territorio eh, nacional en España realice cualquier tipo de actividad económica, eh, no sé, venda un piso sin ser residente aquí, eh, sea incluso menor de edad y reciba una herencia o haga una operación financiera de... Cualquier persona que dentro del territorio nacional realice alguna actividad de naturaleza eh, mercantil o de naturaleza tributaria tiene que estar identificado ante la hacienda pública, ¿vale? Eh, el NIF, que es el número de Identificación Fiscal, puede ser el DNI, si ya lo tienes, puede ser el CIF de la empresa, en el caso de personas extranjeras el NIE, y en caso de que no, no se tenga ninguno de estos, ¿vale? Hay que solicitar a hacienda que te asignen uno, ¿vale? Y te lo asignan, ¿vale? Te asignan un es provisional, pero te asignan uno para que tú, o sea, para que esa, esa operación que estás haciendo la, la declares y, y, y, y se tenga en cuenta en hacienda, ¿vale? Eh, bueno, concepto y descripción de las operaciones, pues, pues ¿cuál es el objeto de la factura? ¿Cuál es el objeto? ¿Vale? Es decir, ¿qué es lo que se ha hecho? Venta de eh, un coche, por ejemplo, pues eh, Mercedes clase C, tal, tal, tal, tal, tal, el precio que corresponde y, y demás. En el caso de... Eh, prestación de un servicio, pues por ejemplo, una asesoría, pues concepto, asesoría mes de diciembre, tal, tal, tal. Además de la asesoría, resulta que te, te dan el servicio de asesoría, pero las nóminas te las cobran aparte. Por ejemplo, pues servicio de asesoría tal y luego elaboración, cinco nóminas de tal mes, eh, concepto, es decir. Detallar cuál es el objeto de la factura, ¿vale? No podemos perder de, de vista eso. La factura es el reflejo de, de una operación, ¿vale? Una operación que se va a hacer entre, entre, dos, entre dos personas que tienen que estar identificadas, que hay que poner una fecha y que hay que cumplir con las obligaciones fiscales. ¿vale? Importes eh, vale, el impuesto, tanto los, evidentemente, tanto los importes del objeto de la factura como de lo que es el, el, el impuesto como tal, tanto si es de retención como si es de, de IVA pues tienen que ir eh, valorados ¿vale? Dice, eh, el tipo impositivo de IVA el recargo de equivalencia así eh, como el porcentaje de retención igualmente sí que procede de venir, ¿vale? Esto sí que eh, esto está mal, porque es 15 y 7 ¿vale? Los tipos de retención no os los he dicho antes el tipo de retención general es el 15%, ¿vale? Recuerdo, retención, acordados del ejemplo del tema del alquiler, ¿vale? Es ese porcentaje de dinero que se queda hacienda a cuenta de la declaración de la renta del que va a recibir el dinero, ¿vale? Eh, 15% y en determinadas circunstancias el 7%. Forma de pago. Esto es, esto es muy importante, ¿vale? La forma de pago, la factura. Si va a hacer, ¿cómo, ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues... Puede ser, por ejemplo, lo más normal que nosotros podemos, eh, eh, que tenemos en, que conocemos pues es o por banco o en efectivo. Pero hay, por ejemplo, tipos de pago como el pago diferido, eh, letra de cambio. Eh, no se, no se, cada vez se utiliza menos este sistema de pago, pero sí que es verdad que la... Es la economía un poco que estaba comentando Julio antes, la economía de cercanía, ¿vale? Es decir, eh, el comercio más local puede ser que todavía se utilice este tipo de pago Es decir, oye, pues yo te hago la compra, pero eh, me tienes que dejar que te lo pague dentro de 60 días. Vale, pues te hago una letra de cambio para poder adelantar el dinero. ¿vale? Y luego tú cobras esa letra, es decir, eso es importante especificarlo, si es una, una letra de cambio a tantos días o con un pagaré, ¿vale? Eh, la economía digitalizada, por decirlo así, no se hace, es decir, si tú coges, haces una compra por internet, pagas en el momento y ya, ¿vale? Incluso aunque seas eh, profesional, pero, pero en, otros, en otros ámbitos todavía se puede, se puede dar eso, ¿vale? la fecha en la que se han realizado las operaciones que se documentan, ¿vale? Como hemos dicho, eh, la fecha de la factura puede ser distinta a cuando se han hecho las, las operaciones, ¿vale? Hay una cosa importante también, que no sé si está aquí, como podéis comprobar esta presentación no la he hecho yo. <risa> vale. Hay eh, el concepto de los anticipos, ¿vale? Porque esto también es importante, ¿vale? Cuando... El ejemplo, por ejemplo, el del coche, ¿vale? Pues el coche, si tú compras un coche y resulta que tienes que hacer un determinado anticipo de un dinero, ¿vale? Los anticipos, que son dineros entregados a cuenta de un, de un futuro importe, también tienen que ir facturados, ¿vale? Eso es importante. De hecho, en contabilidad, los anticipos tienen su propia su, su asiento contable distinto del, de cuando se realiza la operación definitivamente, ¿vale? Mm, estoy, igual estoy utilizando así un lenguaje un, un, un poco demasiado técnico ¿Se, ¿se comprende más o menos todo lo que os estoy contando? Sí, por mi parte yo por lo menos sí ¿sí? <risa> vale, son, son muchos conceptos en, en poco tiempo la verdad eh, pero creo que, que más o menos lo, lo podáis contextualizar y lo podáis comprender vale bueno, este es el documento de la factura, ¿vale? Que hemos visto antes. Vale, aquí ahondamos un poco más en, en, en el tema de, del IVA, ¿vale? Ay, sí, sí, sí, ahí un segundo, por favor. No sé por qué va a tan lento aquí, ¿vale? Vale, esto que tenemos aquí a la derecha, ¿vale? Pues creo que todas las diapositivas que vienen a continuación va, tienen a la derecha un ejemplito de una, de una factura, ¿vale? Entonces, eh, tenemos la fecha de la factura arriba, la empresa que emite la factura, que sería la empresa SL, la que tiene el logo, esa sería la que emite la factura, ¿vale? Los datos... Que están dentro del cuadro son el destinatario de la factura, vale, la numeración de la factura, la, la, el tipo de numeración de la factura, eh, la verdad que es un poco, por decirlo así, libre, ¿vale? que es decir, puedes poner el año antes del número... Eh, hay gente que pone cero cero cero cero cero y pone al final luego después el año. Es decir, los conceptos, los, la for el formato para numerar las facturas no está realmente establecido, ¿vale? Es decir, depende un poco de los programas de gestión o depende incluso si tú sigues haciendo las facturas con un, una plantilla de Excel que lo van modificando a mano. Es decir, el, el formato es, es distinto. Y luego el cuerpo de la factura, es decir, la, la descripción de la, de la operación sería el, lo que está en el, el, el centro de la factura. El pantalón Génova, pantalón ornamental, se, planta, perdón, planta ornamental, revista semanal. ¿vale? Referencia a los productos que estamos vendiendo. En este caso es muy, es una factura de, de, de lo que es una venta, ¿vale? Cantidad. Precio, la base imponible que nos está poniendo por cada uno de los productos y el IVA correspondiente. ¿vale? En este caso, el ejemplo que, hemos, que se ha puesto aquí eh, es un, un, un ejemplo que, mane que maneja los, tre los, los tres tipos de IVA eh, existentes. ¿vale? Un pantalón que está cogido al 21, ¿vale? una, una planta, sí que, que sí que es curioso que el tema de la, de las, de la floristería, eh, está cogido al, al 10% y el, el tema de revistas, libros y demás que está en el, en el 4%. ¿vale? Entonces, arriba tenemos la base imponible para cada uno de los tipos de IVA y justo debajo ¿vale? tenemos cada uno de los, de, del IVA que, que se va a cobrar la factura en euros. Arriba tenemos el 21%, el 10%, el 4% ¿Vale? Por cada una de las bases y abajo tenemos 63, 75 y 20, que es el, el, el IVA en euros que se, va, que se va a incluir en esta factura. ¿Vale? Y debajo, no sé si lo veis bien, es esta factura ya ha sido abonada mediante tarjeta de crédito en el momento de realizar la compra. Pues perfecto, nos dice que ya ha sido pagada y cómo ha sido pagada y cuándo ha sido pagada. Perfecto, ¿vale? Eh, Vale, aquí nos hablaba un poco de, de, la, de las posibilidades que hay, de los tipos de IVA, 21, 10, 4, de la posibilidad de que no haya IVA, es decir, sea 0% o sea una operación, sea una operación exenta. Eh, son dos cosas distintas, ¿vale? Una cosa es que la operación no, esté. Me están llamando los dos móviles a la vez, ojo. Eh. Pues ¿Cómo? Fuera y el otro ahora. Creo que tienes lo tienes sin, sin silenciar. Vale, bueno, yo sigo. Vale, entonces, una cosa es que la operación que se esté realizando es, esté exenta de tener que de grabar el IVA y otra, otra cosa distinta es que el IVA sea cero. ¿vale? Es decir, eh, por ejemplo, el, con el impuesto de, de sucesiones y donaciones que la Comunidad de Madrid, el hecho imponible que genera ese impuesto se realiza cada vez que se, que se recibe una herencia, pero está bonificado al 99%, es decir, se, se, es como si fuera el IVA 0%, se bonifica. Y otra cosa es que haya una ley, una normativa que me diga que a pesar de que se realice el hecho imponible, esa operación está exenta, son dos conceptos distintos. ¿vale? Eh, vale, nos pone aquí lo que hemos visto: la factura, que dentro de una misma factura pueden incluirse diferentes tipos de IVA, pues porque puedo prestar servicios que están grabados a diferentes tipos de IVA o puedo vender productos que están grabados a, a diferentes tipos de IVA. Vale. Eh, tipología de las facturas: la factura ordinaria, la factura ordinaria es la que hemos estado viendo hasta ahora, vale. La, con el formatito que hemos estado viendo hasta ahora: la identificación de las partes cuerpo de la factura en la que describo perfectamente se, prestación de servicios o la entrega que estoy haciendo de bienes y eh, la forma de pago los, los tipos de IVA y las cuantías de IVA factura rectificativa ¿vale? bueno, es sencillo, es una factura que, re que rectifica otra que se ha generado con anterioridad ¿vale? Se realiza una factura y eh, bueno, pues a, a los siguientes días pues resulta que hay una, una devolución, por ejemplo, ¿vale? o que hay una modificación en el precio, ¿vale? pues se genera una factura eh, que rectifica a la anterior. ¿vale? No se elimina la factura general, perdón, la factura generada anteriormente. No se elimina se rectifica, ¿vale? Hemos dicho al principio que las facturas tienen que ir numeradas correlativamente, entonces yo no puedo eliminar una factura que ya he numerado, rectifico, ¿vale? Y contablemente, fiscalmente, esa factura figura en mi serie de rectificadas, ¿vale? No eliminamos la factura que se rectifica. ¿Vale? Factura re, re, eh, recapitulativa. ¿vale? En determinadas circunstancias que están recogidas en el reglamento de facturación, yo puedo varias operaciones que se han hecho, ¿vale?, incluirlas dentro de una, de una misma factura. Es decir, operaciones que se hacen en distintas fechas, ¿vale? Distintas fechas que yo he facturado, ¿vale? Pero lo que hago es recapitularla en una sola. Esto es, esto es, son situaciones excepcionales y que se tienen que dar las circunstancias del que dice el reglamento, ¿vale? Factura pro forma, bueno, pues Una factura pro forma es, por decirlo así, un presupuesto formal, ¿vale? No tiene validez, es decir, no tiene el efecto que tiene una factura como tal. Pero bueno, es algo, es algo así, es decir, no está, ni siquiera está, la factura por forma no tiene que llevar el encabezado, la identificación de quien la emite, es decir, es algo como un, un, un presupuesto, pero un, un, un pasito más hasta, hasta la factura, ¿vale? Pero no, no tiene validez, lo importante es que no tiene validez a efectos fiscales. Y bueno, la factura electrónica es lo mismo que la factura ordinaria, eso sí que hay que tenerlo claro, la factura electrónica tiene, creo que lo vamos a ver más adelante. La factura electrónica tiene la misma validez que la factura en papel. Lo único que cambia es el formato y es la forma de presentación, que ahora veremos un poco las ventajas que tiene la factura electrónica. Pero la validez es la misma. A la hora de una factura, a la hora de que en Hacienda se nos requiera eh, la comprobación de un determinado periodo, eh, de un periodo eh, fiscal, pues tiene la misma validez presenta una factura que haya sido eh, generada electrónicamente que la que tengo en el papel allí en el, en el archivador en la, en la oficina vale tiene la misma la misma validez bueno esta es una factura ordinaria creo que vamos a ir viendo las todas ahora factura ordinaria igual vale arriba tenemos la persona que, que la emite la empresa tu retail vale la fecha eh, 19 del 8 del 19 y aquí nos incluye algo más que es la fecha de vencimiento, es decir, cuándo tiene que ser pagada esta, esta factura. Persona a la que va dirigida, ¿vale? Número de la factura, el cuerpo de la factura, que es en este caso lo que estamos vendiendo, el tipo impositivo que se le está aplicando, ¿vale? Los totales, la base imponible, y abajo... Cómo se, va a, cómo se va a cobrar la, la factura, ¿vale? Por domiciliación y ponemos el número, de, el número de cuenta, ¿vale? Factura rectificativa, ¿vale? Se emite para realizar modificaciones o ampliaciones de la factura original, ¿vale? Entonces, en esta factura sí que es... Eh, en esta factura no está puesto, ¿vale? Pero la factura rectificativa tiene que... Eh, eh, indicar qué factura rectifica vale, es decir, yo tengo que generar una factura rectifica, rectificativa en base a una anterior, tengo que especificar exactamente cuál es la factura que rectifica, ¿vale? como veis debajo del loguito en blanco y negro pone factura rectificativa con la identificación el número de la, de la factura es otro formato distinto vale esta es la que rectificamos pero hay que indicar cuál eh, rectificamos como veis los, los, los importes están en negativo vale pues porque esto es una, una devolución. Un pedido que, por ejemplo, esto tiene que haber hecho alguna, alguna tienda de ropa, porque tiene camisetas, gorras, chaquetas, y es una, una devolución de pues, un determinado género que no ha venido en las condiciones óptimas, eh, por cualquier circunstancia, ¿vale? Y eh, eh, se, se, se devuelve, igual, tenemos abajo la forma de, en este caso, abono de la factura, no es pago de la factura, abono es dinero que nos tienen que reembolsar nosotros, ¿vale? ¿Vale? Recapitulativa, pues bueno, pues es una factura que engloba diferentes operaciones que se hicieron en fechas distintas, ¿vale? Fechas distintas, ojo, es dentro del mes, del, del mes natural, ¿vale? Pero son operaciones realizadas en fechas distintas, ¿vale? Aquí como veis, ¿vale? Tenemos la base imponible, el IVA y la retención del 15%, ¿vale? Este es uno de los casos, aquí es su servicio informático, es uno de los casos que es cliente minorista, bueno, determinadas condiciones que tienen que darse fiscalmente, se tiene que practicar una retención, ¿vale? Aquí, este es el concepto de la retención. Esta retención es el 15% de la base imponible, ¿vale? Y este es el IVA de la perdón. Y este... Eh... Vale, y este es el IVA de la base imponible. Entonces, ¿cómo calculo yo el total? Pues base imponible, que son 230 euros, más 48,30 del IVA, menos 34,50 de la retención. Vale. Eh, la factura por forma, bueno, la factura por forma es un, es un, como ya os he comentado, es un, es Como un paso más de formalización de, de un paso más en el proceso de venta, de prestación de servicio de, de, del, del presupuesto, pero no tiene ninguna validez, ¿vale? No tiene ninguna validez. Vale. Eh, Recoge también el reglamento de facturación el, el, el hecho de que determinadas actividades, determinados, incluso hasta determinados importes, ¿vale? Puedan hacerse facturas completas o facturas simplificadas. Vale, la diferencia entre una, entre una y otra, ¿vale? la, la diferencia fundamental está en lo siguiente. Una, en las facturas completas tiene que ir perfectamente identificado el destinatario de la factura. En Las facturas simplificadas puede no tener que ir identificado el destinatario de las facturas, salvo que éste lo exija. ¿vale? Y otra característica fundamental es que en la factura completa... Tiene que estar perfectamente desglosado la base imponible y el IVA y el total. En una factura simplificada puede aparecer abajo el total en el que ponga IVA incluido. Por ejemplo, si no recuerdo mal, que en algunos bares cuando te dan el ticket de, de, la, de la consumición que has, que has hecho, en algunos te pone justo abajo los precios IVA incluido en el, en el ticket que nos dan. Entonces hay determinadas determinadas actividades están en el reglamento y por supuesto no las vamos a ver eh, porque son muchas eh, pueden emitir esta factura simplificada vale que ya no se llama con la reforma no se llama ticket vale antes se llamaba ticket pero bueno el formato a efectos prácticos es el mismo es evitar primero poner el destinatario de, de la o sea, en un bar, tú vas a tomarte algo, te dan el ticket y no vas, tú no estás identificado y no vas a pedir, oye, ponme en el, ponme en el ticket de la factura simplificada, mi nombre, no sé si igual alguna vez, si habéis ido a comer o a algún sitio con algún con amigo o conocido que sean autónomos, que, que lo, lo piden. Bueno, en ese caso te lo tienen que hacer para poder reducirte el gasto, pero lo normal es que no se haga. Y... Eh, que justo debajo el importe esté como iba incluido ¿vale? esas son las dos diferencias fundamentales que tiene la factura completa y la factura simplificada Vale, para no meternos en más, en más jaleos copia y duplicado de factura Vale, eh, bueno, lo importante lo relevante es que un duplicado de una factura se emita por las circunstancias que se emita que son dos o tres que están reguladas también en el reglamento eh, tiene la misma validez que la factura original. Bueno, pues hay circunstancias en las que, por ejemplo, la, los destinatarios de la, de la operación son varios. Yo no puedo, yo solamente puedo emitir una factura, por decirlo así, un original de la factura. Pero si la operación está destinada a varias personas, puedo hacer duplicados que tienen la misma validez que la original. Un de, en un determinado momento, o, mmm, eh, por ejemplo, un cliente, un proveedor mío, necesita la, la, una factura porque la ha extraviado, porque la ha perdido, porque la, se le ha roto para presentarla en Hacienda, vale, pues yo puedo emitir un duplicado de esa factura que tiene la misma, la misma validez, ¿vale? Duplicado de factura tiene la misma validez de efectos fiscales, efectos tributarios, efectos mercantiles que el original, ¿vale? Eh, sí que tenemos que especificar que es un duplicado de la factura, tanto si es una copia. La copia creo que se utiliza un poco menos, se utiliza más el duplicado. Si yo emito un duplicado de una factura, tiene que aparecer duplicado de la factura, identificación de la factura que se está duplicando. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque me, me va a aparecer con la fecha con la que se hizo esa factura. La persona que necesita el duplicado de la factura viene dos meses después que se la ha perdido y que la tiene que incluir en el IVA de ese trimestre ¿vale? yo tengo que indicar que es un duplicado de esa factura para que me la genere exactamente igual y con la misma fecha, no me genere un número nuevo a la fecha de la solicitud de, del duplicado ¿vale? vale, eh, facturación electrónica dice tiene la misma validez que una factura en papel por supuesto que sí, ¿vale? ya lo hemos, lo, lo hemos comentado eh, es exactamente igual de válida, se le remite al destinatario, tal y como hemos visto a través de, de, del, del portal del, del Ministerio, generándola y aportándola, colgándola. ¿vale? Eh, desde el 2015, su uso es obligatorio, como ya os he trasladado eh, con las administraciones públicas, Eres proveedor de las administraciones públicas y todo lo que tengas que hacer con las administraciones públicas, todo lo que tengas que facturarles, tiene que ser... Eh, eh, a, a ver, me has puesto por aquí eh, cinco minutos y cerramos, vale, sí, estoy, estoy terminando, estoy terminando, Julio eh, vale, con las administraciones públicas es obligatorio y con el resto de decir de, de otras empresas particulares no es, no, es, no es obligatorio vale, creo que me quedan un par de ellas, a ver anterior vale, quiero ir a las, más bien Vale, aquí. Eh, obligaciones del receptor, del receptor de la factura, ¿vale? El receptor de la factura es, en este caso, el destinatario de la operación. Recibe la factura. Importante esto, ¿vale? Conservar la factura. Si es, si es una factura al uso, la conservamos, la imprimimos, la, la archivamos. Si es una factura electrónica, la descargamos y la guardamos. Conservar la factura. Los plazos de obligación de conservar la factura están en la, de la normativa de, de la legislación de Hacienda y bueno, no vamos a entrar ahí, pero sí hay obligación de conservar la factura tanto por el que la recibe como por el que la emite. Vale, es importante la legibilidad, es decir, que sea comprensible la factura, es decir, que, que el formato que estamos utilizando para hacer la factura electrónica le permita a quien la tiene que recibir leerla. Eh, ver lo que, el importe de la factura, ver bien la descripción del objeto de la factura. Es importantísimo. vale, Y, por supuesto, garantizar. El que emite la factura tiene que garantizar, adecuándose al formato de emisión, de la persona que la, que la va a recibir. ¿Vale? Ventajas de la facturación electrónica. El tema de la factura electrónica es, es, pues es un, un efecto... Mmm, prácticamente directo de todo lo que ha estado comentando Julio antes, es decir, de la digitalización del, de las transacciones, de la digitalización de la forma de hacer negocios, ¿vale? Es una, esta es una de las consecuencias de, hoy por hoy solo es obligatorio con las administraciones públicas, pero en breve será obligatorio entre todas las personas que realizan una actividad económica, una actividad, eh, una actividad mercantil, será, será obligatorio, ¿vale? ¿Qué nos permite ahorro de costes y, y de tiempo? Bueno, de tiempo siempre que, que, que ya estés acostumbrado a hacerlas y que hayas cogido la mecánica de cómo hacerlas, porque hasta que lo coges te lleva, te lleva, te lleva su tiempo, ¿vale? Sí, pero bueno, en principio, una vez que, que, el, que, que sabes hacerlas, la dinámica es de, de ahorrar más tiempo. Mecanización de la contabilidad y de la administración. Si yo genero la factura electrónica a través de mi sistema de gestión de mi negocio, cuando la genera, automáticamente se me vuelca en contabilidad y en los programas de gestión. ¿Vale? Más eficiencia, es decir, un poco más de rapidez. Eh, mayor seguridad, eh, evitando el tema de las falsificaciones, ¿sí? porque una vez que tú ya la has generado y la has volcado, ahí ya no hay posibilidad de manipulación de la factura en ningún caso. Eliminar el tema de almacén de documentos integración en las demás aplicaciones como ya hemos dicho de gestión de la empresa y agilizar las, las transacciones, es decir si eh, la factura electrónica puede llegar antes a, a, al destinatario que si tienes que estar imprimiéndola mandándola por, por el correo ordinario y demás ¿vale? bueno estos son los formatos que hemos visto que es para la factura electrónica a través de la plataforma FacturE que es lo que os he enseñado bueno, y, y ya está Creo que he ido muy deprisa, de pero bueno, la falta de tiempo eh, me ha llevado a eso. Cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? En el correo electrónico que veis aquí, ¿vale? O si no a través de, de Julio, eh, me podéis preguntar cualquier cosa, ¿vale? Voy a dejarla de compartir, Julio. Sí, está, sí, por ahí? está muy bien, me para una, una hora que. Bueno, muy, muy, muy, muchos bueno, conceptos, bueno. quizás sean sí. muchos conceptos y muy, muy deprisa. Igual es mucha información, pero bueno. Igual, no sé, yo voy a compartir luego la presentación con ella, no sé si a vosotros podéis la... también, pero ya lo veo. Sí, si quieres te la, te la hago llegar y, y, se, lo, y claro. se la puede sin voy a facilitar. Voy a mandar un mail luego con las presentaciones y un post para que nos evalúéis y tal. Bueno, ahora quería aprovechar que, bueno, dar las gracias a eso y a Molinos y a aprovechar metí, que quedan también todavía cinco, podemos echar diez minutillos por si queréis preguntarnos algo ahora directamente a, a nosotras, ahora que estamos por aquí. Y no sé. Si alguna tiene alguna pregunta, quiere compartir algo, alguna inquietud, alguna idea, lo que sea, venga, ahora podemos un, un, dejamos hablar a vosotras que ya hemos hablado Jesús y yo bastante rato, ¿no? Bueno, pues yo, yo sí tengo uf, muchas, muchas dudas, ¿no? Porque eh, uf, es que bueno, yo creo que necesitaría una conferencia completa como de una hora. Bueno, alguna reflexión, para... ¿Algo que ¿Algo que Dale. quieras compartir? Mira, sí, eh, eh, me causa mucha curiosidad. Claro, yo vengo de otro país, ¿no? La terminología, no tanto la terminología, sino el procedimiento es muy diferente, ¿no? Con respecto a Hacienda y a, y a las facturas. Eh, a ver, eh, no entiendo, <ríe> por ejemplo, por qué no se puede anular una factura porque si el cliente, por ejemplo, yo eh, eh, hago una transacción con un cliente ¿vale? y yo le emito la factura, pero después por X, Y, Z, por X causa me dice, mira, no, eh, ya no voy a hacer trabajo contigo porque conseguí otra persona que me lo cobra más barato o lo que sea, eh, o sea, no entiendo por qué no se puede anular esa factura. ¿Rectificas? O hacerle de repente una nota de crédito cruzándola y anulando la factura. Eh, me explico, ¿por qué hacer un correctivo? La normativa, la normativa está así, rectificas la factura y la dejas a cero. La de, eh, si, si, si, si, yo por, si yo, por ejemplo, eh, vendo lavadoras, ¿Vale? soy mayorista de productos de, de lavadoras y le vendo a uno de mis clientes que tiene un comercio minorista en un pueblo de venta de electrodomésticos y a esta persona le he vendido una remesa de 50 lavadoras uh -huh. y me la devuelve todas porque ya no las quiere, pues por lo que tú dices Azucena, las ha encontrado más baratas en otro sitio, vale, yo ya he emitido esa factura, la factura va con la numeración y con la fecha correspondiente, uh -huh. además en esa factura, como ya como habéis visto, yo ya he repercutido un IVA de esa factura, ¿vale? Entonces, ese IVA que yo estoy repercutiendo, tengo que presentarlo en mi modelo, en mi modelo trimestral, entonces yo no puedo eh, anular esa factura, ¿vale? Porque no solo la factura, sino el efecto que ha tenido sobre mi IVA, sobre mi fiscalidad, ¿vale? Tengo que hacer una factura rectificativa de esa Poniendo todo en negativo y a mí se me queda hacer, hacer. Es decir, si yo esa factura la he declarado, ese IVA la he declarado en el primer trimestre y a mí la devolución me la han hecho en el segundo, en el segundo trimestre, ¿vale? Pues, o sea, ese IVA se va a quedar, por decirlo así, en negativo. Voy a regularizar. Pero no puedo eliminar una factura. No vale, vale, pero pongamos que la devolución se hace, por ejemplo, yo hago la factura hoy y me lo, me lo dice dentro de dos o tres días. Y yo no he facturado nada ¿no? más. Yo te entiendo lo que tú me quieres decir, que la regulación es así, ¿no? Pero que lo, como que lo veo como que muy, muy laborioso, doble trabajo, por lo menos para el administrador o para el emprendedor o para la persona que factura, que está con el sistema, ¿vale? Sí, sí, Es sí, muy sí. laborioso. Es más, después que tú has explicado que más o menos es un poquito complicadito y engorroso eh, lo de la factura, ¿no? En, entonces es, es, eh, sí, sí, sí, eh, te entiendo. ¿De, de dónde vienes, Aducena? ¿De dónde eres? No, yo soy española, pero, ah. mi, mi, pero mi, mi experiencia laboral es en el extranjero. Entonces, vale, sí, que claro. es, es, es algo un poco, como tú dices, laborioso, pero bueno, el sistema un poco está, está establecido así. Está establecido así. La normativa de, de facturación es... Es así, ¿vale? Sobre todo, pues, por lo que te digo, por las implicaciones que tiene luego fiscales. Tú a Hacienda no le puedes presentar, eh, bueno, no puedes hacer, pero te arriesgas. Tú no le puedes presentar a Hacienda un salto numérico de las facturas. Ni si eres persona física... Ni si, y muchísimo menos si eres una persona jurídica, no puedes presentar saltos en la factura. No, claro, eso, eso lo entiendo perfectamente porque eso es que en ninguna parte a nivel internacional eso como que es así. De y, acuerdo, pero, pero uh -huh. por ejemplo, es lo que un emprendedor, por ejemplo, que tiene un cliente, eh, le voy a coser una cortina, por ejemplo, que es un servicio, ¿verdad? Eh, si no... Eh, si la persona después me, se echa para atrás porque dice es que no, es que me surgió algo, ya no lo puedo hacer. Mm. Claro, yo entiendo. Hago la rectificación, se anula el trabajo, se anula todo y se cruza la rectificación con, con la factura. no Pero por ejemplo, si es a nivel digital, vale, no pasa nada. Pero si es a nivel de papel, de papelería, oye, eso implica... Para eso, para eso, Azucena, existe el documento, un documento que se llama el albarán. Es decir, por ejemplo, uh -huh. como, como te he comentado, hay posibilidad de hacer una factura recapitulativa de, de, de diferentes operaciones que se han hecho en diferentes fechas siempre que estén dentro del mismo mes. Si tú tienes un cliente eh, que te hace la compra por, y, y, y en la fecha en la que se lo lleva, tú le haces un albarán pues puedes esperar dos, tres días para generar la factura. Ahí ya entra un poco la, la habilidad, ¿me entiendes? Pero eh, entiendo lo que me quieres decir, que es como eh, la burocracia, el, la complicación de, de, de los trámites, pero legalmente tiene que ser así. No puede haber saltos, no puede haber eliminaciones. Julio, perdona, que me estoy alargando mucho. No, la verdad que no sabría decirte un porqué técnico, de verdad que lleva no. razón, que no sabría darte, habrá un razonamiento fiscal o de IVA, etcétera, por el cual lo hayan hecho así. Que si os parece, damos paso a alguna compañera más, sí. Yolanda, Cristina, Yuki o Serafín, ¿alguna más quiere hacer alguna consulta, duda, alguna aclaración, alguna reflexión, que no sé queréis compartir algo más? No, ha quedado claro más o menos. A ver, Yo estaba, Sí, estaba dejando tiempo por si había alguna duda, porque entiendo que es más interesante el que se pueda responder. ¿no? Lo mío es más una constatación de casi como empezabas, que tenemos que ser capaces, si queremos estar en, a nivel de Internet, eh, de, de destacar aquello que es lo que nos da valor, ¿no? que es lo específico tuyo, porque es la única forma que podemos competir con en, en ese mercado. ¿No? a nivel de ventas, a nivel de eso, nunca vamos a poder competir, pues bueno, tiene que ser algo que nos haga especiales, ¿no? Y entonces, pues destacar eso, que me ha gustado mucho eso que has dicho y, y de esa primera diapositiva que ponías de, de destacar el potencial que tenemos, ¿no? Y que eso es lo que tiene que primar. Y sí, es lo que hace que el pequeño comercio, ¿no? Esa cercanía con el cliente y ese trato es lo que tenemos que intentar mantener con la digitalización. Uh -huh. Está claro. Porque competir con una Amazon hoy en día es imposible. Pues no, sí. vas competir, no vas a poder competir. Por lo bueno, menos si vas a precio. No vas a poder. Porque esta gente son de mucha, poco margen y mucha rotación. Pues, Al final, sí. entonces tiran precios y van... su estrategia de venta es que tú busques y el más barato, cuando busques en Google, pum, te van a salir ellos. Un AliExpress, una vez son gigantes. No puedes competir a ningún tipo de nivel con AliExpress. Pues a nivel precio, ¿no? Me refiero, tú puedes competir a nivel calidad, a nivel un servicio postventa muy bueno, ¿no? Ese trato al cliente, esa cercanía, ahí sí. y sí, sí Porque tú allí, ustedes en, desde Caritas Huesca, ¿también asesoráis allí negocios, dais algún servicio de acompañamiento o algo? Sí, tenemos una, una pequeña tienda de, de productos de comercio justo. ¿no? Ah, Entonces, qué guay. ¿no? Nos... Nos salimos un poco de lo que es el producto local, pero sí el de proximidad, porque sí, sí. al fin y al cabo son productos que, no, que claro. no se producen aquí. no Lo que sí que es la cercanía es con el productor, es lo que intentamos buscar. Ese sería a lo mejor nuestro punto de, más fuerte, ¿no? es decir, ser, bueno, mejor, vale. tenemos un contacto muy directo con, con los productores a través de un solo paso o dos pasos. ¿no? Entonces eso sería... Y nosotros, claro, a nivel de caritas quien gestiona la tienda, yo coordino y es un equipo de voluntarios quienes están. Es un modelo un poco, un poco diferente a lo mejor al que, al que a lo mejor pueda dar respuesta eh, esto que planteáis. no Aquí habría que ver cómo se forman esas personas para que estén en la tienda en tema de, de Internet. ¿no? Si ya les cuesta casi con lo de la TPV, pues imagínate... ¿no? Pues bueno. Sí, y aquí donde pero... tenemos la sede de economista está en la tienda de SETEM. No sé si les conozco. Sí, la conozco, la conozco. las compañeras. Y por nosotras aquí en Madrid tenemos donde las compañeras de SETEM tienen la tienda de comercio justo también. De hecho, ayer estuve viendo una publicación que tenían sobre el tema de las cestas solidarias. Así que SETEM Madrid. Guay, guay. que sería un tema de los que hemos visto? De esto de la, como de la suscripción de cestas Muy y fun. temas así, de los que ahora se está llevando mucho. Eso es. Sí, sí. No sé, ¿alguien más, Yolanda, Cristina, Yuki, queréis compartir algo, alguna cosa que nos haya quedado clara o que os gustaría, no sé? No, bueno, yo por mi parte agradecer, estuvo muy interesante. Sí, el tema de la facturación también es un tema para mí nuevo y, y sí si me deja así como muchas inquietudes. Sí. Bueno, cualquier Pero... aclaración que necesites o cualquier cosa porque es, es algo denso, es algo... Entonces, requiere más tiempo. ¿Sabes? Requiere más tiempo. Pues me, me dices o oh, de julio y, y no hay problema. ¿Vale? Muchas gracias. De nada, a ti, a ti. Vale, pues bueno, no sé, compañera. Eso, Cristina, Yuki, última oportunidad de que si queréis compartir. <risa> pues, pues por vía mail... Eh... No, ya os digo, yo ahora os mando correo con la, las dos presentaciones, por la idea eso, que esto tenga mucho. Cuanto más impacto tengamos mejor. Subiremos cuando dentro de una semana dos el vídeo a YouTube también para que esté allí. Y no sé si queréis decir algo más. Al momento. Dejo. Yo, yo tengo una última pregunta sí, <ríe> para sí, no molestar no, más. Aprovechamos hasta ahí día tres minutitos así más, venga, os robamos sí, el tiempo. Um, sí, es Guau. para Jesús otra vez. Dale, dale, venga, aprovecha que tenemos a Jesús hoy aquí, dale. Te <ríe> va, te va <ríe> más <¿tema> complictivo. <conflicto>, <ríe> sí, no bueno, lo que pasa es que me interesa mucho el tema, no estoy realmente involucrada, entonces por supuesto se me generan las dudas. Mira Jesús. ¿Habrá por casualidad um, algún lugar donde se pueda conseguir, por ejemplo, para las personas que van a facturar y eso, un cuadro donde se identifiquen los rubros a ver, uh, y el porcentaje de IVA de descontar por rubros? ¿Sí? Eso, y, es, sí. Y lo otro es... Eh, eh, hablamos ahí también de otra parte de los otros impuestos, otros impuestos que son diferentes de, de, del IVA, ¿vale? Si habrá otro, otro cuadro donde indique cuáles son esos impuestos que hay que retener, o bien a, a, a uno directamente o a un proveedor por los servicios, por transporte, por, por servicio, por. Um, eh, por formación, no sé, digo, por ejemplo, en las loterías que también tienen unos impuestos especiales, no sé qué. ¿Dónde yo puedo conseguir toda esa información en forma resumida como más...? más... Mira, Azucena, si a Julio le parece bien, vamos a hacer una cosa. Le doy mi contacto y que pase por aquí o que hable con nosotros y tratamos todas estas cuestiones, porque nos podemos extender mucho. <risa> ¿Estás pues, en Madrid, Apofena? ¿Tú estás en Madrid? tú estás en madrid Madrid? Estoy en Torrejón. Bueno, podemos, podemos hacer una tutoría vía Zoom, eh, no te preocupes porque, porque si te parece bien Julio es, es mejor así, ¿no? Eh, sí. O eso, o por mail, intercambiáis mail, o no sé si. Por mail. mail si ¿Quieres? Te pongo mi mail aquí en el chat, ¿vale? ¿vale? Y, y me escribes y, y te y, y tratamos estas cuestiones porque puede llevar tiempo. Sí, hay claro. un sitio donde se puede ver todo esto y aclarar todo esto, Azucena, sin problema. ¿Vale? Muchas ¿Vale? gracias. -huh. Vale, pues nada, muchas gracias a, gracias a todas por, por participar. Seguimos, tenemos más actividades que os vamos mandando, os vamos a ir avisando a través de Economistas, ¿vale? Seguimos con la cooperadora la semana que viene vamos a tener una ye de sobre sellos de calidad, ¿vale? Para cómo aportar sellos, aparte de ISO, etcétera, otros sellos, como pueden ser el sello de Sanas o del Triple Balance, por si les interesa también, va a ser el miércoles que viene. No sé si desde Molino, si quieren compartir nuevas formaciones, que me las pases Jesús y las mando en el correo también por si os pueden resultar de vuestro interés y así compartimos agendas formativas de, de cara a las próximas. Sí. Y nada, que muchas gracias por estar aquí. Gracias a gracias. Jesús y a Molinos por, por hacer esta actividad conjunta. Espero que ha sido la primera. ¿eh? La primera vez que veo a Jesús así en, nos vemos en semidirecto online. Sí. Pero espero que, que no sí, veamos sí. más. No van a muchas más. Gracias. gracias. Que muchas gracias. Más. Gracias. Adiós. gracias. Adiós. Buenos días. Hasta adiós. Hasta adiós. Gracias.